Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y ahora también puedes vernos en mi canal en YouTube, www.youtube.com/slash Jessica Duque. Episodio 11: La reina del Dark and Moody, Marta Mauri. Marta Mauri es directora de arte, fotógrafa gastronómica y estilista. Trabaja desde su estudio Kema Food Culture, en Barcelona, el cual fundó en el año 2015. Se define a sí misma como una apasionada de la luz natural y le encanta contar historias con sus imágenes, sobre todo si la comida es protagonista. Empezó desde muy joven con el diseño y la fotografía, trabajando para varios estudios y agencias de publicidad, y fue en McCann Erickson donde descubrió su pasión por la fotografía gastronómica. Hoy Marta nos hablará de su pasión por la luz natural y cómo hace para lograr lo extraordinario desde lo ordinario. Bienvenida a marca de Agua Podcast, Marta Mauri, la reina del Dark and Moody. Okay. Y bueno, por acá tenemos a Marta Mauri. Uh, orgullosamente puedo decir que es una de mis mentoras en esta carrera de la fotografía gastronómica. Y bueno, yo sí la considero la, la reina del Dark and Moody porque sí lo es. Cada vez que la gente habla de este tipo de fotografías, el referente es Marta, por supuesto. Y quema. Hola Marta, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿qué tal? Cuéntanos, Marta, cuéntanos de ti. El título, como que me queda grande, ¿sabes? No, qué va. Pero, pero sí, te agradezco, te agradezco un montón. Eh, pues bien, mira, aquí me tienes en el estudio un poco con mi estantería aquí detrás. Sí. Bueno, también tengo tu, tu set también detrás. Sí. Como buenas fotógrafas ahí. Sí, sí, sí, sí. No, dentro de un rato comienzo a hacer unas fotos, pero bueno. Marta, eh, preséntate, por favor, para que la gente te conozca para todos aquellos que nos te han visto. Ah, sí, porque últimamente me saco un poco la carita porque yo estaba que es sí. algo que quiero mejorar. Pero bueno, mira soy Marta, eh, soy fotógrafa astronómica, pero también soy directora de arte, empecé con diseño gráfico, dirección de arte, trabajaba sí. en la de publicidad, hasta que unos, hace unos 7 o 8 años pues decidí eh, dejar ese, ese mundo para crear eh, mi propio estudio. Bueno, junto, en ese momento pues, lo, lo creé junto a Diego, que tú también lo, lo conociste sí, sí, sí, sí, en, sí. El, en el curso presencial cuando viniste. Sí, sí. Y, y nada, pues eh, la verdad que súper contenta con el cambio, eh, cada vez más. La cada vez más contenta, sí, porque también es algo que con los años que ahora no me doy cuenta, digo, sé, yo que llevo que ya 7 o 8 años, ¿sabes? Sí. Una persona autónoma, eh, como haciendo un poco cada día lo que, lo que quiero y es para mí esa libertad, aunque ser autónomo en España es un poco complicado y duro económicamente, eh, sí. la verdad que, que estoy contenta. Sí, sí. Muchísimas gracias por esta invitación y por haberla aceptado y por estar acá. No, gracias a ti. No. A ver, Marta. Háblanos de un, algún proyecto que recuerdes hacia tus inicios con, con cariño, que tú digas, wow, mira, esto fue lo que me llevó a estar donde estoy. Pues no sé si fue que lo que me llevó a estar donde estoy, pero sí que de los primeros proyectos que tuve y que me duraron bastante, unos cuantos años duró, uh -huh. fue la colaboración con, con Color New. Porque fue una, una buena colaboración desde el principio, me dejaron un montón de libertad para... Yo llevaba poco tiempo en la fotografía. Quizás cuando empecé con Podor new tenía un añito así de, de, de haber dejado el, el trabajo en la agencia y todo. Uh -huh. Y también era algo que me sirvió mucho para sentirme fuerte conmigo misma, ¿sabes? Y decir, o sea, uh -huh. me no ocurre bien. Aparte no era mi estilo, porque uh -huh. en Codorniu trabajábamos... Bueno, también hacía cosas más oscuras, decíamos, Marta, pero porque había dos partes. Codorniu como que tenía como dos clientes, sería como... Como lana, que era como más todo, más femenino, más uh -huh. bonito, así, y luego como el codornillo más clásico, que sí que podía hacer más cosas así como más de mi, de mi estilo. Pero me sirvió mucho para yo verme bien en ese mundo y sentirme bien en la. Como sabes, esto es mi, el comedor de mi casa, sigo sí. utilizando el comedor de mi casa como estudio. Eh, aunque quiero ampliar, como te he comentado antes, pero bueno, que, que sigo haciéndolo así como un pequeño formato y sigo estando contenta de, de ver ese proyecto me, que fue durante por lo menos dos, tres años que estuve colaborando con ellos. Yo uh -huh. para, para decir, vale, sí, ok, luego bien, eh, me siento bien con lo que estoy haciendo. Eh, luego también otros proyectos que, han ido, que fueron saliendo también en esa época al principio que te dan confianza, ¿sabes? Sí, es decir, vale, hostia, puedo ganarme la vida con esto, ¿sabes? Porque sí, también sí, es la duda claro. que tú tienes, porque tú dejas todo atrás y dices, ¿esto cuánto va a durar? ¿Va a durar un año? ¿Va a durar ocho como ahora? ¿Podría continuar toda la vida así? ¿Cómo, cómo será? ¿sabes? Sí, la verdad que sí, que es un proyecto que ahora ya hace años que no colaboro con ellos por el tema de que, bueno, Ecodos eh, New fue vendida a, a americanos y cuando ya la compraron, ya ellos mismos como que han, han vendido un montón de partes y han, eh, han hecho otra estructura, digamos, ¿vale? Y ya no estoy colaborando con ellos, pero fue una uh -huh. colaboración muy guay. Las chicas con las que trabajaba ahí súper bien, ¿sabes? Como las que gestionaban también uh -huh. el trabajo, las que me enviaban las ideas que tenían para que yo también hiciera como mi dirección de arte y todo. O sea, que fluyó todo súper bien. Y yo creo que ya hace... Ahora ya me están llegando a tantos proyectos a lo mejor desde de este estilo, me llega más de otro. Sí. Pero sí que fue un, un, un buen proyecto para comenzar, la verdad. Estaba súper contenta. Qué bueno, Marta. Ahora, ¿por qué la luz natural y Ajá. qué hacer cuando no la hay? A ver, damos recomendaciones para los fotógrafos y en especial para principiantes. Vale, eh, ¿yo por qué la luz natural? Porque la, la verdad es sí que es con la que me siento más cómoda trabajando. Uh -huh. Es como con la que me identifico más con mis fotografías y cuando yo veo el resultado y hago la toma y la miro, digo, vale, ok. O sea, es con la que me siento mejor a la hora de crear. Cada, cada día es diferente. Claro, cada ¿no? día obtuvimos tienes una idea de una foto, por ejemplo, hace poco que quise hacer, hacer una con que se vea la luz natural, uh -huh. la luz dura y tal, claro, tengo que esperarme a la hora a la que entre a mi estudio, ¿sabes? Y claro, también te, te limita un poco en ese sentido, o sea, puede ser que, puede ser que te limite por unas cosas, pero luego te, te dé creatividad en otras, te dé vida con otras, ¿sabes? Sí. Entonces, por mi parte, como yo también me visto en el curso y tal, yo soy muy de, me encanta cerrarme la ventana, ¿sabes? Uh -huh. Y a ver lo que tengo ese día, o sea qué es lo que me aporta el día, si el día es nublado, es, está súper despejado o lo que sea, y decir vale, pues mira, si está muy nublado voy a hacer esto, si está muy despejado, mujer tengo mucha luz, voy a filtrar, sabes, eh, sí. jugar un poco con lo, me gusta jugar con lo que tengo hay sí, que sí. crear con, con lo que tengo y cuando no, porque cuando trabajas con cliente, no siempre puedes hacer eso, uh -huh. sí, a veces no. A mí me gusta el riesgo también. ¿sabes? Uh -huh. <risa> a mí también me gusta, yo qué sé, la última que estuve aquí en estudio que hicimos un proyecto con luz natural con chivos, Uh -huh. ellos... Ah, en la hamburguesería, ¿cierto? Exacto, sí. Uh -huh. Ellos he hecho fotos eh, tanto en mi estudio como en, en sus locales, ¿vale? Sí, sí. Y, y la verdad, claro, en sus locales me tuve que traer luz artificial porque, claro, ahí no hay, está oscuro. Uh -huh. la... Hicimos fotos fuera con luz natural porque yo siempre como que voy uh -huh. a ahí. Pero hicimos aquí en casa un proyecto que mucha gente lo habría hecho con luz artificial porque eran fotos del producto, la hamburguesa, con la cerveza, con tal. Y todas tienen que quedar un poquito parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y claro, y yo le dije a ellos... Hagamos, porque ellos, claro, al final ellos quieren tu estilo sí. y me dicen si me quiero las fotos como las tuyas. ¿no? Entonces si las haces como las mías, tiene que ser con luz natural. Uh -huh. y no, será algo parecido, pero no será igual. Uh -huh. pues tenemos que ser realistas, que, que no se consiga el, normalmente el mismo resultado. O sea, puedes conseguir cosas súper parecidas con luz artificial, pues también depende de la cantidad de fotos que quieres. Si quieres muchas fotos en un día, ¿sabes? También hay que contar con el, con el timing, ¿no? Sí. Y la verdad que conseguimos hacer unas fotos súper chulas durante todo el día y yo también un poco que con los años vas aprendiendo cómo la luz eh, actúa. sí ¿Sabes? Entonces tú ya tienes ya esa guía y ya fácilmente dices, vale, ahora hago esto, ahora hago lo otro, cuando me gira el sol aquí pongo el difusor, ¿sabes? Ya, ya te sí. sabe la luz de tu estudio. Por eso es que creo que es súper importante para trabajar con natural aprenderte la luz. ¿Sabes? Sí, sí. Como decir, mira, voy a hacer fotos por la mañana a las 10, a las 12, a la 1, a las 3. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Sí, eh, ¿Cuáles son las lo, lo, cosas que puedo, que, con las que tendré que luchar con cada luz? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y, y luego, cuando es con luz artificial, yo me intento basar mucho en la luz natural. Uh -huh. ¿Cómo actúa la luz? Entonces siempre digo, mira, que, por ejemplo, porque tu fuente de luz natural es el sol, ¿no? Sí. ¿El sol qué es? El sol es una, una fuente de luz súper potente, muy, muy, muy fuerte, que está muy alejada. ¿no? Uh -huh. y, y aparte tiene como capas entre medio, como la estratosfera, las nubes, tal y el ocular, ¿no? Entonces, tengo que, basándome en ese esquema, es en como yo monto la luz artificial para, para mis fotos, ¿sabes? Uh -huh. Probando, ¿no? Más probando y tal. Pero busco un poco eso, ¿sí? Cuando hago fotos con luz artificial, con flash o tal... Alejo el flash, pero no hay potencia y filtro, ¿sabes? Para, depende del resultado que quieras, si quieres cultura, pues no, no filtramos, ¿sabes? Pero este depende también, y me baso mucho en eso. Creo que para gente que empieza, sí. yo le recomendaría que empezara con luz natural para ver, porque al final la luz artificial lo que intentas es imitar la luz natural. Sí, Entonces, sí. Aprendete la luz natural y luego con ese aprendizaje que tú has hecho empieza a tocar la luz artificial yo, yo pienso, no sé, es mi pensamiento que a lo mejor es muy difícil empezar con luz artificial mm, sí. y, y no, sin haber hecho algo ni que sea algo ni que sea con, con luz natural para ver el comportamiento de las sombras los tonos, ¿sabes? cómo actúa también con la comida porque para sí, mí y... el factor importante es cómo la luz entra en la receta uh -huh. ¿sabes? porque no es lo mismo que tú tienes un flash que le pegas un pazo, ¿no? Una, una... Uh -huh. De luz. En cambio, la luz natural no actúa de esta manera. No. Entonces, pues muchas veces pasa con el flash que quedan unas sombras en el plato que no acaban de rellenarse, ¿sabes? O cosas así. Sí. Y tienes que montarte un esquema más complejo para acabar de, de solucionar eso. Sí, sí. Entonces, con luz natural me encanta cómo la luz, sobre todo, le da a la comida, ¿sabes? Como, uh -huh. feta, como los brillos de la comida, el aceite, la sal, no sé qué. ¿Sabes? Es por eso que me gusta más. ¿Sabes? Porque me divierto un montón. Entonces, sí. Me divierto mucho jugando, a veces me estreso, pero me alta, pero me divierto un montón con la luz natural. ¿verdad? Sí, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando fue a tu curso, eh, sí, fue completamente luz natural y es que bueno, es que la luz de Barcelona es especial, es espectacular. Es Vamos que ejemplo, también tengo suerte de, de donde estoy ahora, con la, en la casa donde vivo, que es una casa uh -huh. especial, eh, que es como que he ido pasando de herencia, ¿no? de, de cada sí, sí, generación, ¿no? eh, Está ubicada en, en, en, en, en oeste la, la ventana, ¿sabes? Sí, pero, sí. pero bueno, que me he sabido adaptar un poco la luz. No tengo una ventana norte como pues, la mejor que puedas tener, digamos, uh -huh. pero, pero sí que estoy agradecida también a tener un buen ventanal y un espacio, aunque sea pequeño, para trabajar, ¿sabes? Sí, sí. sí. Eh, que creo que favorece mucho. Antes te lo comentaba, que te decía lo de tu luz en tu país es diferente a la mía. Sí, sí. Es nublado, también es. Pero también tienes que decir, saber intentar aprovechar eso para llevártelo a tu terreno, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, estudiarla, estudiarla, estudiarla, totalmente. Exacto, sí, yo creo que es ver, mirar cómo actúa, hacer muchas fotos, equivocarte un montón. Tomar nota, tomar... yo por ejemplo cuando empecé, empecé a tomar notas en el otro apartamento donde vivía, porque estaba... tenía un pequeño espacio en la cocina, pero tenía un ventanal y decía, bueno, ya a las seis de la tarde aquí no puedo hacer ni una foto, no se claro. puede. Claro. Y, y así iba por ejemplo, y en verano, bueno, psh, infernal. Yo igual aquí, yo aquí, por ejemplo, ahora en invierno, para las 5 o 6 ya no tengo luz, ¿vale? Entonces tengo que hacer todo lo que te quiera hacer por la mañana. Porque sí. a mí me encanta hacer trabajo personal. O sea, sí. O sea, yo soy un poco o sea, friki de esto porque me encanta hacer mis fotos porque es como que a mí se me ocurre algo y tengo que sacarlo de aquí. Eso es. ¿Sabes? Ese es mi problema, a lo mejor. No, no es un problema. Es un problema, pero quiero decir que en el sentido de que yo tengo una cosa aquí, la tengo que sacar y tengo como que plasmarla y llevarla a la realidad, ¿vale? Eso está muy bien. Y por eso también en mi perfil no pongo casi fotos de clientes. No, tampoco muy pocas. Tendría que poner alguna más y también ahora pondré más de viajes porque tampoco he podido viajar mucho últimamente porque ya... ya, ya tema pandemia. Exacto, ahora ya en abril voy a ir a México. Uh, aún, no le he dicho, aún no le he dicho, le quería poner el perfil para contactar también con la gente de allá que quiere que sí. hagamos algo, una colaboración, un curso... Sí, ¿no? Marta! Cuando fui a Perú, que fue el último viaje antes de que nos encerraran así, eh, pude hacer 20.000 cosas allí, la gente me abrió sus puertas en los restaurantes, en, hicimos un curso con Thais Curie también, que gracias a ella, o sea, tengo que dar mil besos y agradecerle lo que me cuidó allí, me, me alojó, me cuidó y no me conocía de nada, o sea, me conoció a través de Claudia Quintana, otra fotógrafa que vino a mi privado. Y me dijo, ah, pues si vas allá, contacta con ella, seguro que podéis hacer algo y tal. Y bueno, fue una experiencia genial, así que en breve lo pondré para que la gente que esté allá me contacte para, para que podamos hacer cosas juntos. Sí, estoy pues, segura que sí, vas a estar en la tierra del que... sabor. Oh, Dios, o sea, <risa> o sea, me muero por ir ya, ¿sabes? Por favor. Sí. A ver, Marta, eh, además de la fotografía gastronómica, ¿cuál otra fotografía te gusta? Porque yo sé que tú haces fotografía de viaje y es espectacular. Me encanta la fotografía de viajes, o sea, me encanta, me encanta, o sea, para mí lo que más me gusta es como, como robar esos momentos, ¿no? Uh -huh. y, y yo cuando me acuerdo de los primeros viajes que, que hice a, a Asia sobre todo, sí. porque el primer viaje que yo hice así lejos, que fuera de Europa, digamos, fue pues, uh -huh. bueno, eh, y ahí ya, ahí aún no, no estaba tan metida, porque hace pocos días colgué unas fotos también de Singapur, por ejemplo, y estuve revisando... Sí fotos de, de todos los viajes, ¿vale? De los últimos 6, 7, 8 años, ¿vale? Sí. Y me fijé que aún ahí sí que estaba focalizada en hacer fotos de comida y tal, y ya veía como, y dije, hostia, mira, ahí estabas tú... Uh -huh. ¿No? los de ese tipo de fotografía. Y ya cuando me di cuenta realmente fue era como, ¿no me voy a llevar la cámara buena? No, me llevaba la cámara buena, me llevaba todo. O sea, uh -huh. Me da igual, que me la roban, ¿qué tal? Pero bueno, yo iba a sacar material, cada noche lo subía y por la noche llegaba al hotel, lo subía a todo el ordenador, eh, me flipaba ver las fotos, lo que había hecho y tal, y aún viéndolas ahora, que estuve el otro día retocando sí. otra vez las mismas fotos de hace 5 o 6 años, que me, me resultó un ejercicio muy bueno ver sí. esas fotos que hice hasta con la cámara antigua, con una, una de una 7100 creo que era, ¿no, Nikon? Ajá. Una semiprofesional en esa época que sí. la que me llevaba y decir, hostia, es que hacía, o sea, ahora, claro, la, el Lightroom me ha mejorado mucho en los últimos seis años, ¿no? Uh -huh. Y pues volverlas a editar, volverlas sí. a hacer el jugo y tal, era increíble, y decir, wow wow Esas fotos las hice yo en esa época, ¿sabes? Es como te sentirte de tener un poquito de eso, ¿sabes? sí es que Me gustaría que me salieran más trabajos de esto, pero es que es muy complicado. Sí, eh, de fotografía de viajes, ¿verdad? Right? Exacto, es complicado porque te montas tú tu blog de viajes, no sé, a tu manera intentas sacarle frutos sí o no lo sé, la verdad que por ahora me gustaría más conseguir ese tipo de clientes, pero es como mi, mi objetivo que me, que, me, que me gustaría. Pero Eso la verdad que cool. me apasiona, me lo paso súper bien, eh, no sé, me da energía, me da vida. Eso que acabas de decir es importantísimo porque a mí me pasa que yo revisito mis fotos del pasado de cuando empezaba y decía, pero esta foto tiene potencial, vamos a reeditarla a ver qué pasa. Claro, es que a veces en ese momento no nos valoramos, en, hay muchas fotos que no colgaban, muchas fotos que no colgaban, ah, no, esto, no, esto, que, que no me gusta a mí, porque al final es que me tiene que gustar a mí. Sí, claro. Es porque yo las cosas que hago no las hago para nadie. Eso. Es, las hago para mí. O sea, es, es que eso es el, a veces mucha gente piensa que tiene que hacer cosas eh, para demostrarle algo a alguien o para que a los mm. que le gustan al resto Algunas uh veces -huh. me en stories de ¿qué queréis que haga ahora? ¿qué fotos queréis que haga? y yo pienso, no, es como yo, yo, yo, yo, yo hay un montón de fotos que yo quiero hacer exacto, como que ¿qué te parece esta foto? ¿qué te parece la otra? no, es lo que me ¿Sabes? parece a mí yo soy la jueza también número uno y la más crítica, ¿sabes? Eh, conmigo sí. firme, con mi trabajo, por eso como que lo siento todo como mi bebé, ¿sabes? como uh -huh. esto porque al final es algo que viene de aquí sí Y que viene de aquí por haber absorbido en viajes, libros, e ir a comer a restaurantes, ir a mercados, e ir a comer a casa de cual, a casa de cual, otra persona le sí. invita, no sé qué. Eh, todo eso lo vas absorbiendo uh -huh. y por una receta, porque a mí se me ocurren recetas de la forma más tonta, eh, comprando, ah, el otro día se me ocurrió una en el sofá y fue al instante, me... o sea, es como una un... ¿Cómo es sencillo, Os Se entiendo un... Un, un mochero. Una, una cerilla de estas. Una cerilla. De repente hago así y en mi, en mi cabeza de repente aparece la foto. Sí. Tal cual, ¿eh? O sea, es así. Es como, ah, vale, ok, vale, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Vale? Uh -huh. Exacto. No pasa siempre. Hay veces que pasa mal. Ahora estoy ahora sí creo que remontando otra vez una época... Creo que hemos estado muchos... Eso es una cosa que sí que me quería comentar, uh -huh. muchos, muchos uh -huh. fotógrafos de, de, como de, de un mood muy bajo últimamente, uh -huh. he, me ha escrito mucha gente, gente que conozco, he hablado con gente que conozco, sí. gente de que me esquiva el perfil a mí, porque mucha gente me esquiva el perfil y yo les, les contesto, siempre estoy ahí para que haga falta, y he visto esto, que ha habido como supongo, y también como estamos viendo en este momento, que ha habido un poco de bajada de creatividad, como de tristeza, como de apago, como tal, y ahora creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? uh -huh. a todos, pero también me he dado cuenta con los años que es un sube y baja, y que no tenemos sí, que, que, que, que rayarnos cuando hay una bajadita, porque luego va a haber otra subidita y ta, ta, ta. ta. Sí, pero sí. más que todo esta, este, este bajón que ha habido es por lo del Instagram, porque es que tenemos el Instagram como que si fuese el medidor supremo de tu talento. Sí, mira, justo hoy voy a hacer un... Quería postear una cosa en Stories, porque mm -hmm. claro, he visto otra gente que lo decía, y he hecho, me he hecho justo hace un rato unos pantallazos sí. he una, la última foto que he colgado, ¿vale?, y una foto parecida, digamos, que sea parecida justo de febrero del año pasado. Ajá. Por misma mesa eran como dos platos, no sé qué, tal, tal. Y claro, he visto que la foto del año pasado, ya, la foto de ahora tenía como la mitad de likes o, mes, o así, de los que suelo tener en una foto, ¿vale? Sí. Pero claro, es que el, el alcance es la mitad también. Sí, sí. Claro, la foto de hace un año tenía el doble de alcance que la foto de ahora. Eso No me puedo rayar, porque al final los likes son los mismos, porque, pero con la mitad de alcance, pues la mitad de likes. Uh -huh. y si realmente tu foto no llega a que la vea más gente porque la, la foto del año pasado la habían visto como 10.000 personas y esta última la habían visto 5.000 personas yeah. entonces claro, es normal que tenga la mitad de likes si y tenga la mitad de alcance y la mitad de visibilidad entonces tampoco es un medidor como tú dices para para medir tu, tu, tu talento y tu trabajo, ¿no? Totalmente. Y bueno, también que eh, Instagram lo que está mostrando es video, o sea, es la nueva competencia del TikTok y, y ahí claro, todo el mira, mundo... Mí, la última vez que me, entrevistó, que me entrevistaron, que creo que fue Edu también, de estudio iluminada, él me preguntaba, ¿vas a, me hizo esta pregunta y que he pensado mucho en ella también, porque me decía, sí. ¿vas a meterte a hacer cosas de video? Ya me, ya me lo he preguntado hace un año, ¿eh? o así o más yo le decía, que va, que palo, porque me va, palo. y me sigue dando palo, eh sí. pero no me voy a sentir obligada por lo que el resto de gente o Instagram me diga que tengo que hacer, porque Instagram de hecho hace poco salió como eh, la guía de qué cosas, eh, cuántas cosas tienes que publicar y de qué, de qué estilo, tipo post, reels, eh, historias, tal, tal, tal, Ajá. y era, era imposible. O imposible sea, seguir ese ritmo. Y más cinco, con... cinco historias, por lo menos, al día. Eh, un, dos Reels a la semana, eh, un, un, un director de Instagram TV, no sé cuántos posts. Es como, bueno, luego, cuando trabajo? ¿Eh? Exacto. Exacto. ¿En qué momento vives? Claro, porque yo mis ingresos vienen, eh, la mayor parte vienen de los shooting. Exacto. Exacto, entonces, claro, tengo los shooting, luego por otra parte más pequeña, pues vienen los cursos, eh, los online, digamos, luego también los presenciales, ¿vale? Pero digamos que lo que gano más últimamente es con el shooting. Claro, yo tengo que también prepararme el shooting, luego ir al shooting, editarlo, y eso me quita un tiempo. ¿Cómo voy a hacer todo ese contenido? Estoy yo sola. Es que al final hay gente que piensa que aquí hay un equipo más grande. No, no, soy yo. Soy yo que hago todo. O sea, yo estuve hasta las 11 y pico de la noche arreglando una cosa de la web el portafolio de clientes, metiendo algunos, algunos eh, trabajos nuevos, por el lado también eh, ir actualizando todo, sí. los webs, la de la academia, la del la estudio, poniendo los clientes nuevos, que todo funcione bien, que actualizarla, responder eh, emails, eh, hacer los cotizaciones, emails, los, los, emails, los presupuestos que luego nadie te los contesta, mm -hmm. eh, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Que tienes, yo esta mañana he estado casi toda la mañana con mails Sí. ¿sabes? Eh, contestando mails de, de alumnos, contestando mails de, de clientes, enviando presupuestos, tal, tal, tal. Entonces, claro, es como, y, ¿y luego tengo que hacer todo esto en Instagram para tal? Es como, uff. No, ¿qué porcentaje de clientes te, traje, te trae Instagram, por ejemplo? O sea, no creo que toda tu cliente la venga de allí. No creo, no lo sé exactamente, ¿eh? No, no lo sé exactamente de dónde vienen, porque siempre que viene un cliente, ¿de dónde vienes? Mucha gente viene de boca a boca, ¿eh? Ajá. Yo creo que la mitad de mis clientes vienen de boca a boca, de, ah, es que esta persona ha colaborado contigo y le ha gustado mucho, uh -huh. te ha recomendado tu, tu trabajo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y mucha viene de allí. Sí, y yo... mucha gente que pone todos los huevos en una misma canasta, que confía que el Instagram te va a traer todos esos clientes y no es así. Yo lo dudo, yo lo dudo. Yo creo que para mí Instagram lo focaliza también más en los alumnos. También, uh -huh. o sea, en... me gusta dar como positividad de explicarle cómo las cosas para que vean que tampoco que a veces se piensan que tienen que tener una supercámara o que sabes o que no sé 20.000 cosas que se les meten en la cabeza o que les meten en la cabeza y sí. eh, no se atreven a dar el salto ¿sabes? Uh -huh. en los cursos y todo lo enfoco mucho en eso en los cursos meto un montón de frases expresionales Sí. Eh, eh, soy muy de, de, de decir oye no es que cada uno tiene su camino. Hay que disfrutarlo, ¿sabes? Sí. Si no disfrutas de esto, haz otra cosa que, que, que disfrutes. Yo, sí. por ejemplo, con, si no disfruto tanto con la luz artificial, por eso no la uso, porque no disfruto tanto. Al final tienes que disfrutar tú, si no, sí. ¿para quién? Para sí, ti. Sí, Al final, sí. la opinión de los demás es súper variada. A una persona le encantará tu foto, otra persona le dirá, esto es una mierda. ¿sabes? Sí, sí, sí. Total. otra persona dirá, ah, no, es que esa chica solo hace fotos oscuras o no sé qué, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Me ha pasado un montón, eh, que ven, ven en Instagram, pero luego digo, ir a la parte de clientes y mirar que ahí hago de todo. Sí, claro que sí. Pero también lo que te decía, que me encanta, a mí me gusta enseñar, si en Instagram soy yo, me gusta enseñar lo que, lo soy. que eres tú. Sí. Exacto. Exacto. Exacto. lo que yo Con lo, lo que yo me, me, me representa y sí. siento y quiero enseñar, porque al final... Eh, si no, al final estamos haciendo solo cosas para los demás. Eh, exactamente, exactamente. has tocado un buen punto. Claro, sí, señor. estamos solo en, en lo que necesitan los demás, pero ¿y lo que necesitamos nosotros qué? Exacto. Eh, claro, ¿qué necesito yo para ser feliz? Al final yo tengo que hacerme feliz a mí primera. Sí, sí, Hola, sí, Siempre digo el ejemplo de la mascarilla esa del avión, ¿no? Que tú te la tienes que poner primero para ayudar a los demás, ¿no? Ajá. Pues tal yo, cual exacto para mí es eso o sea yo necesito disfrutar de lo que estoy haciendo y necesito eh, ser la primera que disfruta también soy la primera que critica en mi trabajo sabes sí, para pura. críticos nosotros mismos la más dura que critica mi trabajo soy yo sí sí entonces sí, para sí, mí sí. también es una los cursos la cuenta todo también un poco dar ánimo salir e eh, intentar desde la gente oye mira lo que he hecho yo aquí lo he hecho en mi ventana en un estudio uh -huh. ¿no? tú también puedes hacerlo sabes sí. empieza con pocas cosas eh, menos es más, ¿sabes? Intentar centrarte bien en, en el por qué haces esto. Uh -huh. Si lo haces por ganar dinero, uh -huh. siempre lo que harás es cosas para los demás. Exacto. No tengas un trabajo personal. No estás expresando nada, ¿sabes? No. Entonces, claro, necesitas. Yo expresar algo y luego intentar que los demás me llamen para, para ver sí. lo que yo hago. Sí. Y si hagan otras cosas y, y también me va bien porque también tengo que comer, ¿sabes? <risa> claro, es que al final es eso. Al final, aquí también. Hay muchos trabajos que los haces porque necesitas el dinero también y, y hay épocas mejores, épocas peores, épocas que puedes decir más que no, épocas que dices uy uy uy, como cuando vino el... Eh, nos encerraron. Ajá. Claro, yo me tuve que basar en los cursos online simplemente sí, sí. y en las fotos de stock. Y ya. y No podía salir de mi casa. No. Entonces como, o, o el cliente me, me decía, fotos aquí en tu, en tu casa, pero no, no pasaba, también la gente estaba cojonada. los restaurantes han pasado fatal, sí. eh, no han invertido en eso. en tener No, aquí lo mismo, aquí la, el presupuesto para fotografía es bajísimo, o sea, casi que está, tenemos que esperar a que se recuperen los restaurantes y ya será claro. para el verano. Yo tampoco puedo bajar precios, no. si, si por ejemplo en España, por ejemplo, digo mi caso en España, sube sí. todo sube el precio de la comida, la gasolina, o sea, está subiendo todo, no puedo sí, bajar precios, no. ¿sabes? Entonces me mantengo, mantengo, creo que tengo, intento hacer unos precios, o sea, accesibles, sí, sí, sí. ¿sabes? Y tal, pero también tengo que darme valor a lo, a lo que yo hago, Claro. ¿sabes? Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida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 Que al bueno, final, yo lo hago, o sea tú, tú sabes que en una agencia cuando haces... no A mí me, me pasa mucho el tema este de comparar una foto que en una agencia han hecho 10 personas uh -huh. con una foto que has hecho tú sola en tu casa. Tiene mucho más valor. Claro, o sea, una, una agencia te va a cobrar un pastizal, porque yo cuando trabajaba en agencia, y tú lo sabes, sí. las familias, te cobran una pasta, sí, más sí, sí. de, lo, de lo que cuesta sobre el proyecto, sí. eh, porque hay que atender muchas bocas. Uh -huh. ¿eh? Entonces, yo en mi caso, soy yo sola, yo te hago, cuando hago fotografía no hago las, las recetas, no las hago yo, porque eh, yo, como te comentaba antes, yo ahora llevo dos años y pico cocinando desde que estoy sola en el proyecto, uh -huh. llevo cocinando y es, me encanta, o sea, me encanta porque ahora ya puedo hacer puedo cien hacer la foto es cien Tuya, yo, es tuya. Es 100% yo, hasta la receta, por más mala que esté la receta, <risa> más que interesa, ¿sabes? Qué buena está, rica está. Pero sí. yo, por ejemplo, ayer hice un, unos noodles, que, una sopa de noodles, que era mi primer caldo que yo hacía yo. Uh -huh. los, por ejemplo, los caldos o, o mi madre me da su caldo o lo compro en otro sitio. Uh -huh. Antes, cuando estaba, por ejemplo, digo en el proyecto, él era el que hacía las, las recetas. Sí, sí, sí, sí. Y, Ahí hice, por ejemplo, mi primer caldo así de asiático de, de, de, de vegetariano. Me salió súper rico la, el caldo que lo hice hace unos dos o tres días. Por ahí uh -huh. hice una foto, pero claro, visualmente la receta no era lo que yo quería. Pero claro, yo digo, vale, esa está muy bien, pero no voy a pretender que yo soy un chef, o sea, necesito practicar y mejorar claro. y tal, encanta poder ahora meter mano en todo. Sí, sí. Como ser yo la que, la que toca todo y luego cuando trabajo con el cliente, pues mira, le hace la receta sí. y entonces, me, me piden mucho que les aconseje a la hora de emplatar. Uh -huh. O detalles o tal, por ejemplo, estuve hace, la semana pasada haciendo un shooting en, en Barcelona y la chef hace unas recetas tipo muy otolengu, muy vibrante. Sí, muy sí, sí. Pero ella me decía, no, no, no, yo te doy la receta aquí y tú dale tus toques, ¿sabes? Como que ella también la valoraba. Digo, hostia, vale, la gente está empezando a valorar también eh, sí. mi, mi cocina, ¿sabes? Como sí, sí, yo, sí, sí. yo decoro, como yo pongo los detallitos y tal. Sí, porque tú eres la que sabes cómo va a estar la, la, la, la comida lista para la foto. Entonces, Exacto. muchas veces el chef, el chef tiene su visión, ¿sabes? Así como que es mi obra de arte y tal, pero no sabe cómo va, va a estar puesta en la cámara. Claro, tú le tienes que dar los times. Hay, hay chefs que saben todo, ¿eh? Porque sí, sí, hay. Están sí, adecuadísimos y he trabajado con algunos que no hace falta explicarles nada, ¿sabes? Sí, sí. Ya saben. Eh, ya te emplatan el plato, te lo dan y te dicen, mira, se, se mira por aquí, ¿eh? Este se plato, mira por aquí. Exacto. Tú, tú cuando lo pongas en cámara, esta es la visión. No lo gires, no lo pongas allá. Eh, pero también es muy importante, yo creo, para hacer fotografía astronómica, es la visión de la comida, ¿sabes? De que Saber que la comida uh -huh. está bien visualmente, que lo veas bien. Porque yo he hecho fotos en las que la comida no está perfectamente emplatada, pero la ves y te da ganas de comerla, porque sí, sí. es un poco así como salvaje, un poco desenfadada y tal, no está perfecta, pero veo la foto y digo, hostia, esto te da ganas de lo ¿sabes? Sí. Me pasan en muchas recetas mías, que yo sé que yo no soy chef y que no un plato ni cocino como un chef, intento todo lo que puedo, leo libros, practico, aprendo y tal, pero al final es también tener una visión de cómo para poder ayudar a otra persona, ¿sabes? También a, sí. a, que, a que ese plato luzca mejor. Oye, mira, vamos a apretarlo así. Esto está muy chafado. Vamos a poner este toque, ¿sabes? A ayudarle sí. a que visualmente que quede mejor. Entonces, entender la comida es básico. Sí. Ahora, Marta, el dark and moody desde tu visión. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el dark and moody? Porque la gente te busca, vamos a estar claros, por eso. Yo te busqué sí. por eso. Yo sé que mucha gente viene a perfil porque le gusta y cuando colgo una foto que no es tan dark and moody, ya, a gente no le gusta tanto, ¿sabes? Porque, uh -huh. ¿eh? De mi perfil vienen porque les gusta mi estilo. Eh, yo, la verdad, que empecé así, porque no era Yo he visto muy de negro, aunque tengo uh -huh. el siempre. O sea, yo soy un poco luz y sombra, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí, como, sí. a veces me, me defino como... O es sea, una típica tarta que por fuera es como oscura, pero cuando la presento en el arco ¿sabes? Uh -huh. <risa> es como como me a veces, porque, no sé, yo... Si me ves vestir y tengo el pelo rosa siempre, hace un montón de años que tengo el pelo rosa... Eh, me lo hago yo el color y todo, sí, sí. Eh, pero lo contrasto siempre que voy muy vestida de negro, ahora también estoy introduciendo más color, pero luego mis fotos si es como la, la comida, tiene mucho color, tiene mucha vibración, pero luego el, el resto del escenario es más moody, más, sí. más oscuro y tal. Y empecé así porque es lo que te digo, es lo que me sale de dentro. O sea, no, no porque dijera, yo no voy a hacer este estilo porque nadie es se este estilo. O, ¿sabes? O voy a hacer esto porque tal. No, es porque es una necesidad de vomitar lo que hay dentro mío, ¿sabes? y sacarlo y como dijiste tú, si quieren ver otro tipo de estilos, ahí está el portafolio de Marta, que Marta Sol, no solamente hace Dark Emody, pero eso es lo Exacto. que por ejemplo, Es que claro, yo una agencia sí, hace de todo. Sí, sí. Claro, en agencia te piden de todo. Entonces yo, yo en agencia dirigía los shootings, ¿eh? yo dirigía al fotógrafo, al estilista culinario, yo hacía la edición de arte, yo decidía cómo era todo. Yo decía, esto es una mesa de madera con un plato así, tal, tal, tal, eh, la chica que seguía el atrecho tenía que ir a buscar esas cosas, sí. la fotógrafa le pasaba las referencias de, mira, ese es el estilo. El estilista culinario le decía, pues mira, la receta tenía que ser así, perdón, así, esa y tal. Para buscarlo. Pero nunca, te juro, nunca acababa saliendo lo que yo tenía en mi cabeza. O sea, nunca, <risa> pero que estoy quitando una, se la ventana aquí. Eh, nunca salía lo que yo tenía en mi cabeza, ¿sabes? Y uh -huh. sale ahora porque lo hago todo yo. Y es porque sale, y al final me da cuenta de que a lo mejor es que tengo una... Soy como también tengo que como artista, ¿no? Digamos, como sí. tu, tu, tu, tu manera de expresarte, igual que el que pinta un cuadro, igual que el que yo que sé, hace un tatuaje, o el que corta el pelo, de cada uno tiene como su, su estilo. Y a mejor, entonces, ¿será que yo también tengo un poco un rollo de ser, de ser artista? Pero cuando tú trabajas en agencia... Sí, lo ag tienes, claro que eres un artista. Cuando tú trabajas en agencia, tú te sientes más una ejecutora que una... Que, o sea... Sí. cosas, pero eres muy ejecutora. Uh -huh. Te que todo salga bien, que todo el mundo cumpla con su trabajo, para que al final el cliente, cuando vea la imagen final, diga, ah, vale, eso es lo que yo me imaginaba en mi cabeza, más o menos. Uh -huh. y, y claro, para ti mismo, luego al final el cliente está súper contento, pero tú dices, mmm, no acaba, a mí no me acaba de llenar esto porque yo lo he hecho así, pero claro, dependes de tanta gente, de tanta gente que actúa en la fotografía, ¿sabes? Que, que, que no. Entonces, con el tema del dark mood, eh, para mí el dark mood no es una foto que tiene poca luz, ¿sabes? Sino para mí es más esencial los elementos que hay en la imagen, ¿vale? O sea, para mí es esencial que si tú quieres hacer una foto más de dark mood utilices elementos que te ayuden a eso. Por ejemplo, sí. pues una madera como esta que estoy aquí que sale que sale en muchas fotos, es una uh -huh. oscura. Eh, utilizar props más oscuros, props que no, no brillen, como he sí, sí. también props más neutros. Eh, luego la luz, yo muchas de las fotos que hago que son Dark Mood, no he bloqueado la luz de ninguna manera. No, la, tú, yo, tú la modelas porque yo recuerdo que usas unas, los cartones negros, sí, tú, la vas, tú la vas moviendo como tú quieres. Pero, pero a veces ni eso. Mm. Estoy haciendo Dark Mood. Sí. Claro, también un poco la edición te ayuda. Sí, ¿sabes? sí, sí. La edición también es muy. muy Esa es la parte más magistral de la clase le con Marta, verla de, editar. Claro, en el último post, por ejemplo, os he puesto la foto, que es como una receta que he hecho yo, que se sí, dice, esta es súper orgullosa, porque ha quedado más o menos bien lo que yo quería, y además está, estaba... eh, porque a mí, eso te lo juro, a mí lo que me gusta de la fotografía gastronómica es comer obvio a todos. Claro, y poder, poder eh, comer recetas diferentes cada día, ¿sabes? Eh, no sí. comer, o sea, es lo que, me, que me, a mí también me dice, hostia, voy a hacer esta foto, pero porque voy a hacer esta receta. Uh -huh. Y la receta me marca también el, el camino y tal. Pues en la foto ves que la foto en sí está en un mood bastante neutro, y yo uh -huh. con la edición sí que me la llevo al, al, al rollo más moody, ¿sabes? Sí. Muy bien. O sea, que para mí es no es siempre quitar luz, ¿sabes? Si no es para mí, más los elementos que usas. Sí. Eh, y como luego también tienes la foto, porque a veces hago con la ventana y no tengo nada que me, esté, que me esté bloqueando la luz, ni un difusor, ni un bloqueador. No tengo nada. Pero consigo ese, ese ¿por qué? Porque la mesa es oscura, el plato es oscuro, eh, ¿sabes? Eh, pero luego la comida vibra. Sí, gusta, sí, sí. No me gusta que la comida también esté oscura. No. Pero separa mucho la edición de la comida con la edición del resto del de, sí, escenario. Por eso a lo mejor consigo también el... Y soy muy de... yo me paso más tiempo con las herramientas de edición puntual que con las generales. Sí, sí. ¿vale? Me gusta como pintar con la luz, quitarlo uh -huh. aquí, ponerle un poco de allá, ¿sabes? Y para que cumpla, al final tiene que gustar a mí, es lo que te decía, para que cumpla para mí, sí. ¿sabes? Y luego cuando la veo en la pantalla y me gusta, me la quedo ahí mirando un rato, digo, sí, sí esto quedando bien, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Y otra que digo, no, ves, aquí puede haber hecho otro, me, me he olvidado de ponerle tal cosa. Pero sí. creo que prácticamente es el, el uso de props, sí. los, lo que es que para mí lo más importante de la foto es los props también. O sea, la receta es una parte, súper importante, la más, claro. y luego los props. Y, lo, y también props, luz, ¿sabes? Pero que, el, que la selección de props es muy importante porque sí. te puede llevar a un nivel diferente, o es como un nivel superior. Eh, porque yo que sé, yo veo mucho con los alumnos de, del curso supervisado, vale uh -huh. enviar un proyecto final, a final uh -huh. de cada curso, me dan el proyecto final y yo ahora se lo corrijo y se lo, le mando todo un montón de, de, de, de, de correcciones y trucos y cosas que pueden emplear. Y a veces veo cosas que digo, eh, digo, hostia, digo, esta misma receta que está de puta madre, ¿sabes? Como si lo hubieras escogido otros props, ¿sabes? Que no sea el típico que se vea el vaso de Ikea, ¿sabes? Ajá. El plato de Ikea. Eh, la selección, yo aquí atrás tengo esta estantería, sí. que está llena de props de un montón de países diferentes. Hay, sí. una, hay una selección de props increíble de ir viajar, llevar la maleta medio vacía para llenarla con cosas, sí. ir aquí, comprar allí, ir mirando, ir siempre comprando, no paro de, de, de investigar, ¿sabes? De sí, sí. todo esto. Entonces creo que es súper importante eso. Pero no todo el mundo, claro, tú si eres fotógrafo gastronómico no puedes tener todo esto eh, normalmente en, en casa. Uh -huh. A todos nos cabe, ¿no? no todos tenemos esta también, locura mía de conseguir todos esos objetos, ¿sabes? Yo creo que por ahí es importante. También depende, si tú vas a depende del cliente que trabajes, no te hace falta todo esto. No, porque bueno, depende, porque depende. Ah, si eres un fotógrafo de restaurantes, que es sí, solo, bueno, ah no, no tienes que llevar nada. Claro, si tú haces solo restaurantes, no tienes por qué te llevas tus, tus luces, tu, lo que necesites todo lo y, y ya está, y, y no te hace falta tener todo ese que, no, no, no, no. <risa> Te facilita mucho las cosas a la hora de trabajar con cualquier cliente tener una selección allí. Interesante. Hay claro, una frase que no se sé define, no recuerdo quién era, pero la tengo en el curso que dice: si quieres hacer fotos interesantes, tienes que ponerte cosas interesantes delante. Es verdad, es verdad, es Exacto. verdad. O sea. No, la gente tiene que querer mirar esa foto, recorrerla, ver los detalles y ver un poco, o sea, no, como que, que estén ratito mirando. Sí. Si no, es bueno. Que ahora, ahora hay tanta, tanta, tanta gente que también... Antes, hace unos años, no había tanta gente que fotografía gastronómica. No. Ah, hay un montón más. Entonces, claro, como hay más contenido, es más fácil que el tuyo pase desapercibido. Exacto, ¿tú? y que le dejas así como que... Ah, next, next, next. Exacto. Es que yo, yo veo fotos de gente en Instagram que es la misma foto que la he visto 30 veces. Diferente. Hecha sí. por eh, 30 personas diferentes, pero como el mismo estilo de receta, con el mismo estilo de fondo, sí. con el mismo mood, tal. Y entonces es como... Ya lo no tengo visto. Ya. O sea, los, las que son originales, hay fotos que tú ya vas pasando y dices, vale, esta es esta, esta es esta, porque tienen su estilo. Sí, sí, sí, te reconoces. Que, y yo, exacto, yo creo que la gente me reconoce por eso. Uh -huh. Que ve mis fotos y sabe que soy yo. ¿Sabes? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es tu nugget, ahí, como le dicen los, los americanos? Tú tienes que tener un nugget que digas, ese es el sello Marta. ¿El sello Marta? Eh, un poco, yo diría la naturalidad, no sé, como que sea real. Intento uh -huh. que sea real, intento creérmelo yo. Sí, sí. Si yo no me creo la foto, no vale para mí. Me la tengo que creer. Porque a mí yo, yo veo muchas fotos que son maravillosas, pero cuando las veo, veo el estudio. <risa> veo, veo el flash ahí, ¿sabes? Como veo la foto y no me están engañando. Uh -huh. ah, yo, yo intento no engañar porque intento que todo sea real. Es la mesa sí. de mi casa, es la luz de mi ventana, son mis props, de tal mi receta. Eh, entonces ahí no engaño, no hay engaño. ¿sabes? El engaño está un poco editando, ¿sabes? Sí, que ahí acabas de dar Ahí el truquito. Exacto, que acabas de pulirlo y tal, Luego, también la imagen en RAW es un, es un carrete sin editar, ¿sabes? Mm -hmm. claro, todos los carretes editan, ¿sabes? es el mismo, o sea, aunque sea digital, es una cosa en crudo que tú tienes que acabar de darle también, que toque personal, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, es, es eso? Que me las crea, que yo la vea y aunque yo sé que a lo mejor la otra persona la ha hecho con flashes o la ha hecho en un estudio y no hay nada real ahí, que yo me la crea. Y hay gente que lo hace con lucha artificial que es increíble, que digo, sí. mía, qué trabajazo, ¿sabes? Y entonces, como me lo quiero, me lo trago, me lo trago con patatas ¿sabes? Pero, <risa> no, ah. ¡qué fotón, ¿sabes? Porque también yo creo que esa gente tiene que tener muy claro en su cabeza lo que quiere sí. cuando, cuando hace esas fotos. Yo veo ahí a alguien que lo tiene muy, muy claro, ¿sabes? Sí, bueno, y ahora hablas como profesora, y ahora, en esta parte, ¿cómo llegaste tú a la docencia? Mm, pues, porque la gente me lo pedía. Uh -huh. la, la gente empezó a pedirlo. ¿Sabes? Yo no... A ver, yo siempre soy una persona que me, me he valorado poco. ¿sabes? O sea, como siempre he sido muy autosigente conmigo misma, siempre no me he creído lo que los demás me decían a mí. Uh -huh. oh, qué genial! No sé qué, tal, tal. Siempre, yo creo que a lo mejor eso es lo que también me hace, que yo siga insistiendo y siendo una pesada de la vida con esto, ¿sabes? Sí, porque a veces pienso, Marta, a veces, eres muy pesada contigo, o sea, como... Pero porque realmente eh, es como que yo, lo que te decía, necesito sacarlo, necesito hacerlo, necesito verlo en una... Y decir mira, ya lo he hecho, he hecho la receta, uh -huh. hecho como si a mí se me ha ocurrido y la he sacado de mi cabeza, ¿sabes? Yo, a mí nunca se me pasa por la cabeza de decir, va, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Sabes? No, es al revés, es, vale, Marta, tienes que hacer eso. Hay días es que no se me ocurre nada, pues no hago nada. No haces nada. No, porque... no. ¿Quién, ¿Quién te está obligando a hacer algo? Exacto, soy yo misma, ¿sabes? Y al final siempre creo que si sigues un poco tu instinto, que creo que es súper importante seguir sí. tu instinto y no decir, ay, no voy a poner esto o no voy a hacer esto porque a los demás no les va a gustar o porque... No, eh, también es que yo, me, yo soy muy de farsis, de estas de quotes. Me encantan las quotes, ¿sabes? Y el otro día había una, de creo que es de Martín Scorsese, esta... Ajá. De que para tú ser creativo tienes que ser personal. O sea, cuanto más personal sea tu trabajo, más creativo será como para los demás. ¿Sabes? Completamente de acuerdo. Entonces, eh, creo que yo me baso en eso. en sacar lo que tengo dentro y, y mostrarlo a los demás, y bueno, luego ahí ya lo suelto ya, ah, que pase lo que pase, ¿sabes? Y bueno, y el que quiera trabajar con tu estilo, pues bienvenida, ¿sabes? Exacto, exacto. Yo creo que eso me, con los años me ha llevado a, a colaborar con, con más con gente que me dice, me envían el mail y dicen, bueno, ¿qué estilo de foto quieres? No, el tuyo. Mm -hmm. Me mandan mood boards con mis fotos. Sí. Y yo, ah, bueno, okay. y ahí es como, oh, okay, vale, y es esta gente quiere lo, lo que yo hago, ¿sabes? Eso me ha gustado lo, lo que has dicho en un principio, de que no cuelgas tanto trabajo de clientes porque lo que te llena más es tu propio trabajo. Y en, claro, la, no. y en la pandemia del 2020 yo dije, nada, yo le voy a dedicar más tiempo a mi estilo, a sí. mis fotos, a mis sí. proyectos, y luego ya vendrán los de los clientes porque ya has hecho tantas cosas de clientes sí. que sí. se te olvida quién eres. Para mí es un mensaje a todo el mundo, ¿eh? Que, que se está dedicando a la fotografía, ¿sí? cual el ámbito que sea, ¿sabes? Hacer trabajo personal por Dios. Uh -huh. Por lo que más queráis, hacer trabajo personal, porque al final si no sois ejecutores. Sí. Si queréis, si queréis, ¿eh? porque hay gente que le encanta ser ejecutora, ¿eh? Uh -huh. Hay gente que dice, dame esto, pum, pum, pum, te lo hago, te lo hago bien y, y ya está, ¿sabes? Y, y disfrutan con eso. Y hay gente que a mí me ha dicho, ah, no, es que yo no... gente profesionales, ¿eh? Que sí. hace unos fotones de la hostia. Ah, yo no hago trabajo personal. Yo solo hago el trabajo. Y, y hacen unos fotones en su trabajo que flipas, ¿eh? Sí, sí, no haces no, sí. el trabajo personal. Entonces, claro, te o sea, que también tú lo tienes que necesitar, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, a mí me pasa últimamente que. Eh... Estoy en modo reserva de energía. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, he hecho tanto trabajo personal que yo dije, a mí nadie me está obligando a estar poniendo todos los días algo, así como que si lo hago es porque me provoca, Exacto. porque me apetece. Y, y ahora estoy como que en modo reserva de energía, como que cuando quiero hacer algo esa energía está ahí y bueno, vamos a utilizarla para lo Exacto. que quiera o para la que necesite. Totalmente, totalmente. Yo me siento a veces eh, que te sientes presionado por el tema de las redes, por el tema de tal. Uh -huh. Y yo siempre he dicho, yo no quiero ser la mejor. Uh -huh, pero ya lo era. ¡No! Yo no, no quiero ser la mejor. Tío. Yo lo que, lo que quiero es ser feliz con lo que hago. Sí. Ser feliz, me da igual, gane más euros, menos euros. ¿Sabes? No, para mí el dinero nunca ha sido algo importante, ¿sabes? Y uh -huh. es algo que, que lleva una. que Es algo que al final, mirad todos vamos a morir, ¿no? Si no disfrutamos de, de esto, ¿para qué? Exacto, ¿sabes? para que luego se sea el más rico del cementerio. Así Exacto, como que... porque yo en una época en que también era como, ah, no, yo, yo nunca he tenido idea de ir a más grande. Ah, uh -huh. voy a pierdo un estudio, no sé qué, más grande para tal, porque por ejemplo, muchos clientes, tú lo sabes de, de, de publicidad, por ejemplo, que. Uh -huh. ¿Ya? quieren ir a hacer las fotos a un estudio grande. Sí, sí. Yo eso los cotizo, pero aparte, ya. Vale, les digo, a veces, si queréis venir a mi estudio, vale esto, y si queréis venir a si un... Queréis... porque necesitan, ¿qué? Un catering para los clientes, sí paripé, todo ahí bien, no sé qué, no sé hay mucho paripé, ¿sabes? Con... Sí, recuerdo eso, que eso mismo que dijiste también en el curso, porque okay. nos preguntaste a todos, ¿quiénes de ustedes hacen aquí el paripé cuando va a un restaurante y se llevan, pero toda la parafarnalia de cosas claro, que eh. yo necesitas Exacto, hay mucha gente, yo me acuerdo yo, con un amigo mío que es fotógrafo, hicimos una sesión con él al principio, al principio de todo, porque yo al principio de, de, de, de dejar la agencia, yo no quería hacer las fotos, yo quería seguir con mi mismo papel de la agencia, ¿no? uh -huh. dirigiendo todo, pero no dándole el botón. Y yo me acuerdo en ese caso también, Diego, por esa parte, que es con quien colaboraba en esa época, él también me decía: No, no, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, ¿sabes? Porque tú puedes, porque tal, tal, tal. En esa época tengo que agradecerle mucho que me empujó a yo tener menos miedo de coger la cámara y de decir, ¡ah, hostia! Yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Era lo que decía: empezaste a hacer clientes como los que te decía, y entonces ahí ya estás. Sí. Tal, ese primero, y luego ya vuelas tú, tú sola y ya te sientes bien y tal, tal, mm. Al principio no me daba mucho, mucho corte, ser yo, la que hacía las fotos y tal, porque no me valoraba, no mm. valoraba lo que yo podía llegar a hacer, ¿sabes? Y entonces pues eso creo que es importarse mucho, valorarse en ese sentido, ¿sabes? Y, y no tener miedo y ser libre, hacer lo que te gusta, porque al final a lo mejor encuentras tu camino, ¿sabes? Sí. Eh, y yo por eso siempre he sido muy insistente y me he sí. negado mucho tiempo, o sea, siempre me... Porque claro, yo antes trabajaba con otra persona, ¿no? Entonces también la otra persona te puede decir, impute, ah, no, vamos a colgar una foto más clara, o vamos no. a hacer sé o vamos a hacer no sé cuántos. Y yo siempre me he mantenido firme en eso, en mis creencias y en lo que yo, en lo que yo siento. O sea, es lo que creo que la gente se tiene que mantener en eso, ¿sabes? En decir, vale, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que yo...? Porque aparte de todo esto, me gusta que cuando hago un shooting haya una buena... O sea, pasarlo bien ese día. Una buena vibra. O sea, es que ese día sea un día bueno, sea un día que uh -huh. todos estamos contentos el que todos estamos disfrutando, yo, cliente, porque también pienso que cuando el cliente disfruta también vuelve, Sí, sí, ver, sí. Yo sabes la cantidad de gente que me ha dicho, hostia, es que he hecho fotos con otra persona y uh -huh. pues, que lo pasamos, ¿eh? Porque me decía que no a todo, me hacía no sé qué, ¿sabes? Como no pasaron una buena experiencia y creo que mucha gente también se, se cohibe a contratar un fotógrafo por eso. Porque han tenido malas experiencias con otros fotógrafos, fotógrafas lo sea, que, que no sea, que no les han gustado y tienen miedo de, de qué va a pasar con otra persona que llame, no se sienten seguros. Uh -huh. He acabado el shooting y me han dicho, hostia tío, gracias porque me lo has súper bien, sí. cada vez hemos disfrutado, las fotos. aparte que el contenido les ha gustado, sabes, se lo han pasado bien, han disfrutado ese día, no estaban estresados. Creo que también es importante un buen mood un buen rollo. De eso. Sí, sí, sí. Cuando sí. te, bueno, te cuentan eso del, del, del, buena, del buen rollo y la buena vibra, porque sí. yo acostumbro con mis clientes, cuando ya tengo un brief definido y tal, sí. yo les invito a hacer una precesión aquí como para que vean qué es, qué es lo que va a pasar después. Claro. entonces hacemos una prueba, hacemos un shooting de prueba y entonces bueno yo voy tomando nota, ah bueno le gustó esta luz, le gustó este backdrop, le gustó tal y tal, tal cosa y entonces mantengo una carpeta, imprimo todo lo que hicimos ese día y cuando viene es pas pas pas paz pas pa, y todo el mundo claro. nunca he tenido esa experiencia con ningún otro fotógrafo y se la pasan súper chévere. Claro, ¿eh? eso que haces no es muy habitual. Me gusta. Sí, yo... pre... sí me gusta. Preparo al cliente para qué es lo que va a pasar, porque yo le digo, mira, el día de la fotosesión nos vamos a tardar solamente cuatro horas y procuro que nos tardemos las cuatro horas porque ya yo tengo notas de cómo tengo el esquema de luces, de cómo todo ya lo tengo predefinido. O sea, no hay sorpresa. Un poco veces online, o sea, digamos, yo hago las pruebas sí. y se las envío. Uh -huh. No, a lo mejor no vienen aquí porque depende del cliente, no puede, hay gente que está preocupada y que no depende. puede. Depende. Exacto, entonces lo que hago yo es, por ejemplo, hace poco hice un shooting para una empresa que es de, de cannabis, ¿vale? de CBD, uh -huh. eh, que no era con comida, pero bueno, uh -huh. la, el shooting de este año fue con, que también es otro tema que me gusta y que quiero explorar también, y yo he hecho sí. mucho trabajo personal de esto, uh -huh. con un uh -huh. pero pero no lo, lo he mostrado muy poco en, en, la, en Instagram, ¿verdad? algunas fotos he puesto, sí pero bueno, hicimos eh, el shooting y yo el día antes, no, dos días antes hice el set, eh, lo probé, les enseñé una prueba, porque ellos me mandaron los productos. Sí. Eran eh, eh, productos con, pues con CBD, esas como crema, uh -huh. aceites, todo es como de cosmética, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, sí. Entonces me mandaron y yo hice que usé, probé luces, en los dos yo utilicemos dos: uno solamente de las, las flores, el producto y tal, con fondo blanco así. Uh -huh. Luego ya, ya fotos más creativas. Claro. Que si el producto así, como una piedra, una ramita, no sé qué, ¿sabes? Bueno, ¿no? Entonces yo hice los sets, se los mandé, le mandé, dice, mira, eh, te gusta la iluminación, hice unas cuantas fotos, probé y tal. Eh, vale, sí, porque esta de puta madre, tal, Pero cuando vinieron, yo ya tenía ese set montado, ¿sabes? Esa luz aquí, la otra aquí, tal, tal, tal, el fondo, y ya está. Eso, como tú dices, vas más rápido y sí. otra cosa de la que me siento orgullosa es de los timings. Uh -huh cumplo los timings siempre. Sí, yo sé que tú eres muy estricta con, con los tiempos de entrega y todo. Y edición. A veces no sé cómo lo hago, pero los timings de shooting, ¿eh? de, de, yo, a mí lo que digo siempre que funciona mucho lo que dices tú también, la previa de shooting. Sí, sí, sí. La previa te asegura un shooting bueno, que saques un mm buen -hmm. contenido, porque a veces hay clientes que me dicen, 50 fotos en un día, y yo les digo, pero a ver, ¿qué fotos? ¿Cómo mm -hmm. fotos ¿Es una foto de, yo qué sé, una manzana, una pera, o un fondo blanco? ¿Te está mm -hmm. A lo mejor si hay más elementos hay que calcular. Claro. Y, y con el tiempo he llegado a calcular bastante bien lo que tardo. yo bien Les digo, eh, más cantidad menos calidad. Si tú quieres en cuatro horas y si quieres 50 fotos, no va a ser que lo mismo que hagamos 10. Yeah. Esas 10 estarán geniales, están súper bien, pero si haces 50 no tendrán la misma calidad. Porque mm -hmm. no tienes tiempo de, de componer. También es como el tiempo que te tardas tú en componer. Depende de la dificultad. Entonces, cuando me piden presupuestos, les digo, a ver. Enséñame alguna referencia de lo que, quieres, que lo que quieres, para que yo vea la dificultad de la composición, uh -huh. ¿sabes? para que yo vea si es una foto de un plato y un fondo, tipo restaurante gastronómico fino que solamente hay eso, sí, o oh, sí. vamos a meter más cosas, vamos a meter más elementos, vamos a meter factor humano, vamos a... siempre que uh -huh. metemos manos y yo decía, alguien que tira algo no es el mismo tiempo, porque nos, a la primera no sale la mejor y tienes que tirarlo varias veces, lo que sea, ¿sabes? Y sí. intentar calcular bien eso, hacer una buena premia, con una buena dirección de arte, man, que veamos las referencias, que hablemos todo bien y luego también a la hora de editar, a mí me gusta eso, <coughs> que los proyectos lleguen, los envíen y los vuelvan, ¿sabes? Claro, no haya, a lo mejor algunos cambios, sí, mira, por ejemplo, me he pasado dos cambios tontos que no me había dado cuenta, que había una uña, por ejemplo, que le faltaba un poquito de pintura en la puña y eso pues no la había visto yo en ese momento porque como la foto era muy de atrás, no la sí. había visto Tonterías así, que vuelvan tonterías, ¿sabes? De, sí, sí, sí. Los, sí. Tontos, ¿sabes? Que no sean reshooting. Oh. Pues, persona, a mí eso nunca me ha pasado, por suerte. Pero siempre he sido muy... También creo que es de los años de trabajar en agencia. Sí, sí. Eh, estar tantos años en trabajando en diseño gráfico, en dirección de arte y en sitios con mucha presión y como... Mm. Ya... Te han dado tantas hostias que te han venido de tantos lados diferentes que ya ahora ya ves por dónde te vienen los golpes, ¿sabes? Sí, para esquivarlos. O, ¿sabes? o pararlos, o... Uh -huh. o sea, que a mí una directora creativa que tenía y me decía, Marta, a ti te pagan también por frenar las cosas, me decía. Me decía, cuando tú estás en un shooting también te pagan por decir, te pagan por decir para, esto no, esto, eso es cuando estaba de directora de arte, sí, el sí. shooting. O sea, era como, también es tu trabajo frenar las cosas y decir, oye, mira, esto no está bien, esto no está saliendo bien. Consulta uh -huh. al cliente, luego ese cliente te dice, dale, Al sí. pues, final es el que paga y es el que manda, ¿sabes? Sí. Pero tú aconsejas y das, das tu visión también, ¿sabes? Ya. Yeah. Y... Marta, este, durante tu trayectoria como fotógrafa, vamos a hablar de esto, ¿has <risa> sido víctima de algún plagio? Danos algunas recomendaciones a los colegas ante este tipo de situaciones. ¿Cómo, cómo enfrenta Marta así como que alguien le ha cogido la foto y se lo pone como que si es de él o de ella? Me han pasado cosas diferentes. Me han pasado uh -huh. varias cosas. Una, lo que tú dices de que cogen tu foto para... que uh -huh. Es una cuenta de Instagram que vende aceite de oliva y en la foto pues sí. hay algo relacionado por ahí y la cogen para vender su producto. Esa es una cosa. Luego otra cosa es que una persona copie tu foto que la, que la copie para su perfil personal o para otro cliente que te haya pasado, o ya directamente que también, como pasó con los cursos también, que sí. si la gente cliente coger tu contenido y hacerlo, le hace como un ¿sabes? Y, y, Ajá. y es mío, ¿sabes? Ajá. Eh, es diferente y me, y me lo tomo diferente a ahora que antes también, uh -huh. ¿eh? Eh, digamos que la, mi, mi opinión sobre todo eso ha ido evolucionando. Pero al principio, claro, te enfada porque también estamos en un mundo que es complicado el tema laboral y económico, ¿vale? Uh -huh. Y que a ti te roban el trabajo, se te están robando el pan también. De... Sí. Porque pasa mucha gente y yo sé que mucha gente eh, le han mandado mis referencias uh -huh. en la y dicen, no, queremos lo que hace ella, pero lo haces tú. Okay. Vale, pues claro les mandan mis referencias igual que yo también cojo referencias de otras personas para, sí. tirar, para, para que para, para una dirección de arte decir mira pues vamos a tirar por aquí vamos a tirar por ahí pero no me copio eso sabes mm. sino que dices vale el cliente el, también el cliente te manda una referencia dice mira me gusta el estilo de esas fotos vamos a hacer algo de este estilo claro, no vamos a copiarlo y lo que decía antes como no hay eh, la diferencia entre la copia y la inspiración y tal y una cosa es que yo, por ejemplo, alumnos míos que he visto que me han, han, han cogido una foto mía y le han replicado, ¿no? Pero porque uh -huh. están aprendiendo, ¿sabes? también sí. eh, Aprendes replicando el trabajo de los demás personas, sí, sí, sí. Y que tú ves el otro y dices, voy a intentar hacer algo así. Sí. Está, está bien, eso sí, luego cuando lo cuelgas da crédito. Claro, claro. Eh, y oye, mira, que me he esperado, yo qué sé, en la foto de, este, de ella y tal, porque hay veces que, que ha sido calcado, o sea. Porque hay gente que es calcado, la, o sea, había una, por ejemplo, que era un ceviche que hice, y era como, eh, la foto era el fondo, el plato, y el ceviche era... Eh... Lo hice de una manera que no era como un ceviche normal, porque yo era mi primer ceviche, y lo hice uh -huh. cuando... no me acuerdo. Y eh, llamé a mi amigo Jeff de Guariqui y le dije, oye, ¿qué necesito para hacerlo? Tal? Porque quiero hacer uno, estaba aquí encerrada, ¿sabes? Uh -huh. eh, y me dijo un poco los pasos, y yo, yo corté el pescado de una manera que no, la cor... que no se corta así, ¿sabes? Uh -huh. como, tal. Y lo emplaté con los ingredientes. Y esa persona hizo lo mismo igual, colocaba las hojitas en el mismo sitio, ¿sabes? ¡Por ¡Oh, Dios! Oclavado. Y, y claro, luego no te, no te como nombran y te dicen, oye, que me he inspirado en la receta de tal, uh -huh. claro, es tuyo eso, ¿sabes? Como y tú, te, yo por ejemplo, hay muchas eh, recetas, que como yo no soy cocinera, yo me inspiro en otras, pero luego la llevo mi terreno. Sí, sí, sí. Sí, sí digo, vale, eh, a lo mejor veo que en la última receta que he hecho, que son unos, es un, como, un, un top, como unos noodles con... Uh -huh yo he llamado tonkatsu vegetariano porque es de es de tempe quería sí. hacer recetas con tempe y se me ocurrió hacer esta pero imitando un tonkatsu que es con cerdo pero y sí, sí. le mete con, con lo otro vale entonces claro yo veo una idea y la llevo a mi terreno cambio los ingredientes cambio todo sabes ya sí. no es no es cerdo y el otro receta el tonkatsu no lleva no lleva noodles eh, Lo suelen servir solo con un poquito uh -huh. de bol creo y una salsita y ya está pues yo uh -huh. le puse unos noodles, le puse ingredientes de mi casa, que también tengo un huerto, que me encanta también cultivar mis ingredientes. Me recuerdo eso. Esto sí me lo copié, me lo copié, me tengo un huertito de plástico. ¡Claro! Yo lo envío fuera, tengo como cajones de estos de huerto, y, y, y cada vez lo voy ampliando más. Y me uh -huh. encanta porque cuando salen zanahorias, tengo unas fotos, no sé, algunas zanahorias que tengo por ahí, de, del perfil. Son mis zanahorias y son retorcidas, pequeñas, no son las típicas. Pero bueno, uh -huh. también es eso, estás poniendo algo interesante delante, sí. ¿no es ¿Zanahorias? ¿Cuántas veces hemos visto zanahorias? Mil, millones, ver, millones. Acercar, mil veces has visto unas zanahorias sin el rabo, con el rabo, con todo, ¿sabes? Agarradas la mano ahí. Todo. Intentas tú también hacer como tu versión de las zanahorias, ¿vale? uh -huh. Entonces, con el tema del plagio y todo esto, que a mí me copien para aprender y para tal y para cual, o okay, que ahora ya llega un punto que se si me quieren etiquetarme, dicen que no, no, mira, ya pasas. Pero bueno, te toca en el tema económico, bueno, a veces me pasó una vez con el tema de los cursos, eh, pues sí que te jodes, ¿sabes? Porque tú has estado un montón de tiempo encerrada en tu casa escribiendo porque los cursos los he escrito todos yo o sea, yo no he ido a buscar trozos de cosas es como, he ido a decir, vale, yo que quiero enseñar esto, esto, esto, voy a intentar decirlo con mis palabras ¿sabes? Sí, sí. Eh, y, y el curso es mis fotos, mis palabras maquetado por mí, o sea, 100% lo he hecho yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces claro, que luego alguien coja eso y, lo, y, lo convierte, y, y se copie todo ese trabajo que tú has hecho también para llevarse un, un dinero y decir, oye, sea, mira, te cojo lo tuyo, lo hago aquí y ahora ya no te van a comprar a ti, te lo pongo, lo pongo más barato, por ejemplo, ¿sabes? Sí, hago, sí, sí, sí, Y ya no te compran a ti. ¿Sabes? Y es como, hostia, me estás tocando el bolsillo, ¿sabes? Uh -huh. vale, no bueno, sé te tocan el bolsillo. Pero bueno, a esas personas me acuerdo que le, le, le, sí que le comentamos, porque fue la época que aún estaba también en Diego y le, le, le comentamos y le dijimos, oye. Eh, por favor, o sea, lo que habéis hecho, cambiando ¿sabes? Uh -huh. O sea, los cursos que os dé la gana, hacerlos, hacer hacerlos vuestros. Eso. Eh, hazlo tú con tus palabras, con tu, eh, con tu diseño, con tu tal, búscate tu, tu estilo, lo que decíamos. Tu propia claro, voz. Claro, exacto, saca tu propia voz, porque seguro que tienes un montón de cosas que decir, ¿sabes? Porque la gente piensa que lo que tiene que decir no es importante, pero... Y sí, sí, es importante. Hay maneras de llegarle a la gente de diferentes formas. Por ejemplo, yo, yo acabo de grabar un curso y yo digo, ¿qué, no, qué voy a decir que ya, no, que ya no se haya dicho? Pero lo digo con mis propias palabras y de repente la gente que me sigue me lo entiende como yo solo quiero explicar. Exacto. En mis palabras. Exacto. Por eso siempre digo que intentar buscar ese, ese qué es lo que a ti te nutre, qué es lo que tú sí. quieres enseñar, qué tal. Porque es muy fácil copiar a otra persona. Sí. Sabes, es lo más fácil. Que para aprender está muy bien, ¿eh? uh -huh. Para aprender está genial, porque tú dices, mira, va, me, me encanta el trabajo que hace tal persona y me gustaría conseguir ese resultado. Pues o vas a esa persona si haces un curso y te haces un curso con esa persona, uh -huh. o, o observas su trabajo, pero intentas coger eso y hacer haz lo tuyo. Sí. ¿Sabes? No, no, no lo copies tal cual. No, no, ahora ya no. Cuando, dale. Me, ahora ya cuando me pasa, yo paso típicamente ya. Paso porque es una cosa que te da dolor de que, que es. ¿Para, o sea, ¿para qué? Queda sí. de la otra persona, ¿sabes? Como que qué satisfacción te puede dar que te diga, ay, mira, pero se parece a la de Marta. Exacto, es como, a mí me da, también a mí, porque también como que si me copian ya con fotos normales, eh, ya me respalas, ¿sabes? Sí, eh, sí. Luego también, también hay fotos que vendo en stock y, claro, a veces son, son fotos que están licenciadas y otra uh -huh. persona, yo he visto, eh, nos pasó, ¿no? Esa persona que cogía fotos hace un montón de tiempo que, tam que también tú estabas como antes lo hemos comentado, el tema este de que, de que el tío este cogía fotos de otras personas en la publicidad, uh -huh. sí, ¿sabes? Y él decía que era fotógrafo gastronómico no sé qué. Pero mentira. era mentira. Y las fotos todas eran de otras personas. Sí, sí, sí, de un gentío. Yo dije, ¿qué es esto? Yo me, ¿Ah? me, me indigné, así como que... Claro, que... porque dices tú, vale, a lo mejor a ti laboralmente no te afecta porque esa persona, creo que estaba en otro país, yo qué sé, no sé dónde estaba, pero sí, es ya. otro país, ¿vale? Sí, sí, sí, Entonces, sí, A ti laboralmente a lo mejor no te afecta porque no es un vecino tuyo, no, no vive en tu ciudad o en tu país pero está engañando a la gente y está usando claro. para engañar a la gente entonces sí. vas a denunciarlo papá papá todo esto sí, sí, sí. Pero ya con el tiempo me ha resbalado más todo si no me toca sí. el bolsillo en el sentido de que, de que no me han no me toca el bolsillo de esta manera de decir oye mira voy a robar algo tuyo que tú estás vendiendo uh -huh. y... o ahora apareciera una persona aquí al lado que hiciera las fotos igual que yo será gente que hará el mismo estilo igual que yo, pero cada uno tiene lo suyo. Sí, sí, Siempre sí, insisto sí. en el trabajo personal, sí. porque al final vas a conectar con otra persona que necesite eso. Sí, somos un montón de gente, sí. o sea, yo no ni quiero ni puedo pretender trabajar para todo el mundo. No. Para todo el mundo hay chance. Exacto. Por eso, mucho, al principio con los cursos la gente me decía, ah, le estás enseñando a gente que haga las fotos como tú y luego a lo mejor te el trabajo, pero no. cada uno tiene su hueco. Sí. Lo que pasa es que hay, hay, hay que buscar tu hueco legalmente, ¿sabes? Digamos, ¿no? Ponerle el sello a Marta. Exacto, que <risa> uno te ponga su sello, ¿sabes? Y, uh -huh. y, y no está mal el de especializarse, ¿sabes? Que creo que es bueno especializarse. sí sí Como a mí, a mí me encantaría que solo me llamaran para hacer fotos de mi estilo. Está claro, ¿sabes? Que me encantaría que solo me llamaran para eso. Por eso insisto tanto en ¿eh? uh -huh. pero, pero bueno, al final también lo... Una vez, que no sé cómo lo comentamos con, con Edu de Estudio Lumina, que con él a veces hemos comentado estos temas, y él me decía: Pero Marta, tú no te das cuenta que tú eres un referente para mucha gente. Y yo decía: sí, sí, No sí, me sí. he pensado eso, ¿sabes? Sí, lo haré. No, no, no, en tu mente no lo piensas, pero como te, te como que te pones tantas barreras tú pues de, ah, no, yo no soy tan buena o no te valoras No, nada. lo que me parece es que tú estás como muy down to earth, tú estás muy con los pies en la tierra, ¿sabes? No estás así en el nivel de que te montas tú misma en un pedestal a ver si te alcanzan. Exacto, exacto, no sé, yo siempre soy súper humilde con lo que hago y como es trabajo personal y es algo mío, siempre cuando lo lanzo a los demás, Sí. A ver, a ver si les gusta, tal, pero voy a hacer otra cosa como para gustarles. pero uh -huh. típico de, que mucha gente veo en Instagram de, ¿qué fotos queréis que haga eh, para el próximo post? O no uh -huh. sé qué. Yo no me siento así, no me siento como que tenga que preguntarle a nadie. No. ¿Qué es lo que queréis ver en mi perfil? Yo creo que la gente viene a mi perfil porque quiere ver lo que yo hago y... Sí y lo que muestro, y, y bienvenidos a esto y cuando os deje de gustar, pues os podéis, sí, eso pasa, o sea, es que al final no pasa nada. ¿sabes? Si te vas va? y te quedas, bien da igual. Exacto, él. yo, todos <risas> bienvenidos los que quieran venir y que quieran ver cómo trabajo, además intento compartir todo lo que puedo de mi proceso, ¿sabes? Sí. Hay veces que comparto más, épocas pocas que menos, ahora estoy otra vez más animada, sí, sí. Pero nada, nunca puedes estar... Siempre arriba. Claro. Siempre arriba, ¿no? Ahí tenemos Como, días. Eh, yo creo que el, el trabajo creativo es así. Sí, acá, sí, acá abajo, eso, abajo, sí, sí. Y hay que decir, ah, vale, cuando te pasan unos años dices, ah, vale, que es así, va a ser así siempre, ok. Sí. Vale, vamos, vamos a empezar a, a navegar estas olas, ¿sabes? Sí. Y aquí, vale, la que viene una baja, dices, vale, bueno, no me voy a agobiar, voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Y ya vendrán las cosas. Claro. Ya, ah, ¿sabes? Yo entiendo que el tema económico es esto es lo más frustra, creo yo, más que el creativo. A veces, que es que te puede llegar a bloquear más el tema económico, el decir. Hostia, es que no, no, no tengo para comer, es que no me llega, no estoy ganando lo que tengo que ganar sí. eh, eh, y no me puedo llegar, eso, eso frustra un montón. Sí, creo sí. yo, más que, que un día no te ocurra algo o lo que sí. hagas, no te guste, creo que el tema es, el, también mucho el tema económico duele mucho, ¿sabes? Sí. ¿Eh? De que no siempre tienes... Y hay épocas que venden un montón de cursos, hay épocas que venden unos cursos, hay meses sí, que sí. venden más, meses que vendes menos. Eh, no te puedes eh, tampoco gobear por eso, ¿sabes? No, no. También que eh, afectado mucho el tema de Instagram y la visibilidad. Sí, sí. ¿sabes? Porque es eso de que... No sé si te, lo, si te lo he comentado ahora. Bueno, el tema de que yo he hecho ahora un... Voy a hacer un post que voy a enseñar como dos fotos mías. Sí, sí. Una de hace un año y una de ayer justo que la colgué. Fue, no, el lunes colgué la de la de esta, de esta, de esta, de Noodles con el tocato ese. ¿Sí? Eh, y claro, una tiene la mitad de likes que la otra, pero es que la de hace un año, o sea, la de ahora tiene la mitad de, de, Visibilidad. de, de, de alcance que la otra. Uh -huh. Claro que tengo la mitad de likes que tengo la mitad de alcance, ¿sabes? Y el alcance no es porque, no sé, es, lo deciden ellos el alcance. Mm. ¿Sabes? No, no es algo que tú puedas decidir hasta dónde llega Eso no te hace la... mala fotógrafa tampoco. Exacto, la gente se está moviendo y veo mucha gente que lo pone en stories, que pone... Ah, joder, es que ahora también me pasa, no solo me pasa en los posts, me pasa en las stories, que antes sí. las stories veían mil personas, ahora la ve 500 personas. No, Hasta ahora tienes que utilizar un sticker de los que tengan ahí de especiales, eh, y entonces ahí sí te ve más gente. Exacto, si no, no, ya Eso, han, han, han ido cerrando el cercado, ¿sabes? Es como que al principio de Instagram, que la, la gente también cogía un montón de seguidores súper rápido, ¿sabes? Sí, sí. Subió súper rápido, y ahora cuesta más subir, está claro. Sí. Yo estoy súper estancada en seguidores, por ejemplo, voy teniendo, voy teniendo, pero parece que la cosa es como está súper estancadísima. Sí, sí, sí, para todos. Pero bueno, a mí eso no me quita el sueño porque como sí. te digo, yo también, sí. yo pongo ahí cosas que me provocan y cuando me provocan y no tengo ninguna presión aquí, como que tienes que postear pero todos tras, los días. Yo no, no sigo nada el tema de horarios de postear, no. postear, eh, cuando puedo, tengo tiempo, lo hago, lo enseño, como que puedo y ya está. Porque Eso. Al final también es algo que te afecta también mucho sí, sí. a ti de manera personal, ¿sabes? Exacto. Ahora, Marta, vamos a hablar de tu ¿Qué? gear, tu armamento, no. que es lo más indispensable. <risa> <risa> pues, a ver, te digo con lo, con lo que yo trabajo, por ejemplo, y uh -huh. a ver, yo, yo uso Nikon y no por ninguna razón, sino porque de pequeña ya empecé con Nikon. Yo, o sea, a mi padre ya le gustaba mucho la fotografía, ¿vale? sí Y él tenía cámaras en casa. Okay. Y, y, y también él tenía algunos libritos de fotografía antiguos, ¿sabes? Y tal. Y yo empecé con Nikon porque mi padre en la primera cámara, él me dijo, no, eres comprado una Nikon, y yo era adolescente, ¿sabes? Eh, y empecé con Nikon, y era Nikon de, de carrete, ¿sabes? No era digital, sí. ¿vale? Y empecé con, con carrete. Eh, y luego de ahí ya seguí con Nikon, yo ahora tengo una 810, eh, Nikon D810, que quiero ampliar a la 850, uh -huh. en, en breve, no sé cuándo, pero bueno, por uh -huh. ahora la 810 va súper bien, ¿sabes? Sí. Y hace como cuatro años que la tengo, creo, casi uh -huh. así más o menos tengo esta. Y los objetivos que más uso serían, eh, me encanta, últimamente o es sea, el que más me está dando buen rollo, es el Sigma 35 Art de, de... ¿Cuál? ¿Cuál? AR, el 35 milímetros de la gama Art del 1.2. Sí, sí, sí, AR. lo tengo. Es bueno. Eh, me encanta. Porque tiene una definición, tiene mucha textura, porque a mí una de las cosas que más me gusta de la fotografía es la textura. Sí, sí, sí. sí. sobre todo la fotografía de comida, ¿eh? No todas, pero la fotografía de comida me encanta que, que la textura se aprecie. Porque los, los alimentos, cada uno, pues como tiene su textura, su brillo, su color, eh, todo. Y me gusta eh, mucho esa lente. Luego también uso mucho el Tamron 90, eh, uh -huh. acto, que es 2.8. Ese me encanta para detalles, es la última foto del perfil que he usado, es una que tiene unos vasitos de saque, que sale como el saque sí, como disparado, uh -huh. eh, Pero también me gusta mucho hacer fotos de, de platos y de escenas pequeñas, con ese. aunque tengo que alejar, alejarme bastante, pero, pero también me gusta mucho hacer eh, fotos con ese. Uh -huh. y luego también tengo 50 milímetros de 1.4 de, de, de Nikon, que lo tengo más abandonado últimamente, no sé por qué, empecé con uh -huh. ese, ese fue mi primer lente fija. Eh, y ahora quiero con lentes fijas, ¿no? Siempre con lentes fijas. Tengo una de zoom es eh, de, de sigma también, eh, no no de tamron, perdona, que no de sigma, de sigma, perdón, que uh -huh. eh, es la última que he comprado que, que es de zoom. Pero la, el resto las que la utilizo más para clientes o para sí. fotos de, de viajes y cosas sí. así. Claro, porque es que al final eh, con el Zoom hay veces que tú no llegas, sabes, que, que estás así como... Oh, oh", ¿sabes? Y no, no, no puedo acercarme más, sabes, o no puedo alejarme más porque tengo una pared, sabes, o... Sí, sí, sí, sí. Entonces ese para cliente de, lo, uso, lo uso bastante también. Pero uh -huh. por ahora últimamente que más uso estoy haciendo el 35 ese de la gama ART, que me encanta, que estoy uh -huh. por el 50 también a, a la Te gama. lo recomiendo. <ríe> sí, <ríe> Porque lo tengo al 50 que no lo estoy usando por eso, porque estoy tan contenta con el 35 este que, que ahora me quiero comprar, quiero vender el 35, o mejor me lo quedo. No, para quédatelo, para, quédatelo. Para que para los viajes y cosas así, para sí, que sí, si sí. Talento, me la roba, no me molesta, ¿sabes? pero pero creo que voy a pasar al 50 también de... No, el 50 es muy bueno, ¿no? y el 105, del, el macro de, de Sigma, no el art, sino sí. el, el 2.8, es buenísimo también. Es que estoy por cambiar, porque me encantan estos de sí. la mamá art, porque me encanta la textura que, que sacan y la definición que tienen. La definición es muy buena y los colores bueno, se ven. Okay. Okay. Exacto, exacto. Pues es un poco mi gear también, sí. eh, ahora hace un tiempo me pillé un stand que no tenía porque... Uh -huh. Mucha, me gusta trabajar mucho a mano también. Sí. Eh, a veces porque me da como más libertad y. Uh -huh. ¿eh? Me hago muchas fotos del momento también, ¿sabes? Muy eh, improvisadas y tal, algunas. Porque, claro, últimamente si tengo mucho trabajo de clientes y si mucho trabajo de otra cosa, eh, digo, hostia, no me voy a meter aquí a hacer el trípode tal. No, no, hago la receta, la pongo, como disparo y luego ya veo los, los, las tomas que han quedado mejor. Sí. Y hasta también creo que también eh, aporta un rollo guay a mi estilo, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí, sí. El hacerlo, antes era estar muy atada al trípode, al principio. Ajá todo me ataba mucho al trípode tal y luego ya me solté y dije nada ah, manos saldrá bien que tengo que darle más apertura ¿Le doy es como sí. al final quiero pasármelo bien no quiero sufrir lo sí. que antes te lo digo hace hace ahora de o sea desde que estoy sola con el proyecto estoy como más liberada de, de muchas cosas y disfruto mucho más de todo lo que hago o sea estoy liberándome de muchas cosas que a lo mejor antes tenía mucha presión por muchas cosas uh -huh. y ahora me he liberado totalmente de, de todo, de, de presiones de, de gustar, no gustar de esto, que puedo, que pan dinero, blah, blah, blah, blah. no, ya estoy como súper liberada de esto y, y, y muy, muy tranquila, sabes, y eso creo que también me está ayudando mucho a, a, a decir. Huir. Exacto, sabes, es que al final también cuando trabajas con más gente es complicado también, ¿sabes? Sí. No estás solo y más como una persona, una persona como yo, que le, que le gusta tocar todo, ¿sabes? Como uh -huh. en, tocar todos los detalles de la foto, pues sí. me encanta el trabajo personal mío, el de yo la miro, la toco, hago la toma, miro la pantalla, ¿qué le falta? Y le podría y se lo al otro, uh -huh. va, va, va, y hice una conversación conmigo misma sabes sí, sí. Eh, y me encanta eso, ¿sabes? El pelotearme conmigo misma y tal, y luego ya se encuentran los demás y a lo mejor alguien me dice, ay, pues a lo mejor aquí que pues, he hecho algo, ah, bueno, bueno, me lo guardo para la próxima, ¿sabes? No, no me ha no movido con que esa foto no. sabes No, que no va, que no va a triunfar la foto, ¿no? Si triunfa, no, triunfa que, si no triunfa, pues qué? Claro, pasa muchas cosas con los ingredientes. Que tú te preparas la foto, los ingredientes que le quieres poner, y acabas, tú lo ves todo bien, y de repente vas a la cocina y dices, ¡Oh, Si no le había puesto esto que había pensado, mm. ¿qué? Y dices, ¡hostia! Ya ha desmontado todo, ya no puedo volver a hacerlo. Pero dices, bueno, pues si yo ya la he visto bien así. Es porque ya en ese momento no, no me faltaba nada, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero bueno, creo que es muy bueno el poder fluir y sentirte libre y quitarte de presiones de todo, que sé que es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, sí, es sí. una lucha interna y yo creo que todo el mundo debería como... Un poco meditarlo, bajar un poco los pies al suelo, ¿sabes? Y decir, vale, ¿yo por qué hago esto? Eh, por mí, si, quiero si no estoy disfrutando, ¿por qué no estoy disfrutando? Uh -huh. ¿Qué es lo que me está haciendo que no esté disfrutando de mi trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí decir, ah hostia, vale, es esto, vale, pues fuera, aunque cueste, ¿sabes? Porque es, es complicado, ¿eh? Siempre el trabajo creativo personal es, es complicado. Ahora, Marta, para cerrar, porque ya estamos casi... Me encantaría quedarme aquí hablando contigo toda la tarde. Claro, pero... sí, que tampoco nos vemos. Claro, yo te invito sí. también, eh, en redes con, con Julián también. Sí, sí. También. Ella que, que es súper maja, es de mis alumnos más top, la verdad, que ella es sí. Como te dije, los, el online, presencial, mentoría, todo todo. todo, todo, todo. Yo estuve con ella acá en el estudio en noviembre y que la pasamos súper bomba porque... Es chévere trabajar con una persona que está en la misma sincronía que tú. Entonces, como, claro, no hacen falta palabras, sino que hacemos esto, hacemos esto, sin mucha peleadera, sin mucha discusión. Somos... Eso, eso, es, eso es esencial, ¿sabes? Sí, sí. A veces cuesta, porque también cada uno quiere. Yo soy muy. A mí lo que me pasa es que, como soy muy de mi trabajo personal, siempre quiero llevar todo a mi. A tu terreno. Exacto, porque, ¿sabes? Claro, siempre quiero que sea como yo quiero que sea, ¿sabes? Sí, sí. sí. Y, y a veces cuesta trabajar con otras personas así. Y a mí me pasa con clientes con los que me que estoy así también súper a gusto porque me entienden, eh, también ponen valor a lo. Ah, mira, pues puedo mover esto, no sé qué, lo otro. Ah, oh, no, está bien. Y yo, cuando alguien me dice, bueno, eh, pues, veo bien, hostia, pues, ya, no, vamos a hacerlo. Claro. Pero, claro. Tía, a, Ahora, a... dos cositas, para esto para cerrar, dos cositas que te, te hubiese gustado saber cuando, cuando empezaste en el mundo de la fotografía. Que algo que, o sea, lo que, ay, si lo hubiera sabido antes es que eran muchas mira yo te dije que he hecho un post hace poco Ajá. Que, mira aquí que es un, es un post de que, que he hecho mira cuando lo publiqué me lo estoy viendo el 24 de enero que son ocho sí. cosas después ocho cosas que me hubiera gustado saber antes de dedicarme a la fotografía en vez de dos van a ser ocho claro Ajá. no bueno que aquí dejo ocho pero yo a lo mejor de, aquí mira que expongo es como la primera que expongo es el disfrutar del camino disfrutar Ajá. Intenta disfrutar de todo lo que hagas, de cada momento, ¿sabes? De... Porque es una putada, al principio eh, tienes demasiados inputs de, de lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, uh -huh. tienes muchos miedos, tienes mucho, mucho, mucho miedo, pero tienes intentar disfrutar de todo lo que hagas, de... hasta de lo bueno, de lo malo, de los errores, ¿sabes? Intentarlo, disfrutar, es esencial, ¿sabes? Porque uh -huh. si no me quedan como mal recuerdo de esto, mucha gente también abandona por eso, ¿eh? Sí. Porque no lo está disfrutando, porque le cuesta disfrutarlo desde el principio y dice, no, ah, esto no me gusta, voy a hacer otra cosa. Y hay gente uh -huh. que quiere hacer esto, ¿sabes? Y que no se lanza por eso, porque lo ha pasado mal. Sí. Lo ha pasado mal porque no le ha salido bien las cosas, no ha salido... Eh, porque aparte es un trabajo que, que es de aprender, una de las cosas que no dejes de aprender. No debes de aprender nunca, nunca, nunca. Yo sigo aprendiendo y, y me quiero apuntar a algunos cursos. Hay, hay uno alguno, alguno que, que me estaba mirando, pero claro, creo era en Italia. Porque me, eh, me gusta mucho un fotógrafo italiano que se llama Andrea Di Lorenzo, uh -huh. que, uh -huh. que y creo que va a hacer un curso en Sicilia. Uh -huh. no sé si era en, yo estuve en Sicilia hace, bueno, hace el año pasado, estuve. Y dije, hostia, yo iría, ¿sabes? No sé si por timing, por pero claro, también es una, una inversión que tienes que pagar el vuelo, el alojamiento, el curso, tal, tal, tal. Ta, ta. Pero yo seguiría haciéndolo, ¿sabes? Y, y formándome con, con gente, como dice mi amigo José Salto, que él también hace cursos, uh -huh. que, que vea la fuente. Sí. Si ¿Sí te gusta lo, lo que hace una persona, si ¿Sí te gusta cómo hace su trabajo, igual que tú fuiste también al curso, más hecho este de... Amy Twigger. Sí. Eh, uh -huh. o sea, tú te gustan esas fotografías, pues para averiguar cómo las hacen tienes que ir a la fuente. Sí. También eh, seguir aprendiendo. No con que... la malicia, sino con las ganas de saber cómo lo logra, cómo Exacto, lo hace. Exacto, porque no. al final todos tenemos que aprender, ¿no? nos que ¿no? La uh -huh. gente no hace ¡pum! ¿Sabes? Mucha no. gente, Muchos fotógrafos vienen de aprender con otros fotógrafos. Sí. ¿Sabes? Entonces, eh, o de trabajar en la agencia, o de trabajar. No, y en, todo, en mis vídeos puedes sí. ver dónde he hecho yo mis cursos. Yo nombro a quema, yo nombro a este, nombro al otro, ¿sabes? Así como que. Claro, sí. yo por ejemplo aprendí mucho en la agencia con todos los fotógrafos que había en la agencia, que mm. trabajaban con, con fotógrafos diferentes, con estilistas culinarios diferentes, y pude ver la manera de trabajar de, de otras personas también, y eso me, me ayudó mucho también. Y mm. trabajando todos con luz artificial. Cosa que también me sirvió a mí también para cuando quería, pero, pero sí que intento ahora, si pudiera ir al curso, por ejemplo, de Andrea de Lorenzo, iría al curso de Andrea de Lorenzo. Porque la verdad que, aunque, no sé, la pasta que me cueste, sabes Creo que... Va a valerla. Va a valer la pena. Sí, porque él hace fotos de restaurantes, básicamente, con, con luz artificial y luz natural. Me encanta porque también es como muy... Muy como rebel, ¿sabes? Como sí, muy sí, de. Sí, sí, sí. El su bola también, es como muy. No sé, me gusta que sea natural. Me, me encanta que la gente también se exprese de manera natural, ¿sabes? Sí. Y, y por, por eso sacamos de... el patroncito, así como que dentro de la sí. cajita, check. Exacto, no te veo que esa gente engaña las redes engañan. Todos, sí, sí. Engaña, todos engañamos en redes, todos engañamos en redes. Sí. No todos sí. son tan bonitos como pintan, ¿sabes? No, por pero eso, mi estudio sí está ordenadito como lo ven en las redes. <risa> sí, pero sí, me refiero al sentido de que lo que te cuesta, o cuando acabas un shoot, que está todo lleno de ingredientes de ingredientes por ahí, no sé. Ah, que, no, claro, esa parte por, no se muestra. Hay que limpiar, hay que recoger, hay que tal, no sé, qué, eso no lo enseñamos, ¿no? Ya me lo voy a, ya voy a empezar a seguir, Andrade y Lorenzo, aquí está Sí, te va gusta? a gustar, porque aparte de que muchos, pues, también como su cuenta está un poco personal, y también tiene oh. fotos que él tiene, son fotos muy creativas no sé, sí, me... Sí, está muy, está muy bueno el perfil, me gusta Sí, es, es muy de, de, de restaurante gastronómico y tal, pero tiene muchas cosas diferentes, hay muchas cosas. Sí, sobre todo esta, esta foto que tiene aquí, que son como unos platos de estos tornasolados de plástico sí, Tiene un montón de cosas sí. que... que... Que creo que es alguien de que me gustaría aprender. aprender sí. Sí, sí, la verdad, sí. Qué y nunca bien. nada, eso es las más cosas que te decía, pues eso, de, de otras cosas que tengo aquí en la lista, hasta o de ocho cosas, uh -huh. eh, es el tema de que no te compares con nadie, es algo uh -huh. que comparas contigo mismo y te peleas contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque el compararse con los demás es horrible. Sí. Es horrible uh -huh. porque te lleva a, a la negatividad, a lo malo, y mucha gente tiene un camino muy diferente, a lo mejor lleva más años que tú, uh -huh. o por la suerte de tener un maestro que tú a lo mejor no has tenido, uh -huh. o hay otra escuela que tú no has ido... Oye, mil cosas, entonces no compararse, yo me comparo más con la Marta de hace 5 o 6 años, que con que con otra persona, porque es imposible que me compare con otra persona, porque no me haría daño a mí misma, ¿sabes? sí Entonces, no, creo que es muy dañino ese comportamiento. Yo me comparo con mí misma, pero después digo, oye, pero yo sé que tú estabas haciendo cosas mejores hace como tres años, ¿qué pasó? Te mecanizaste. Claro, también a veces es esto, ¿eh? Yo por eso a veces me trae muchos problemas el intentar seguir esta línea mía y mi, a veces, yo, yo digo a veces que es cabezonería pero no, es que soy yo así, ¿sabes? cómo no sé. Uh -huh. eh, en, en seguir mi instinto. Sí. ¿sabes? Seguir tu instinto, sigue tu instinto, que eso te va a llevar a sitios. Sí. Te va a llevar, te va a llevar, no no tengas miedo, te va a llevar. Tu propia no te, voz. Eh, sí. Exacto, sí, sí, porque siempre va alguien que... Y no tienes, Si te, tú te focalizas en quiero ser la mejor fotógrafa del mundo, mm -hmm. bueno, hay mucho esfuerzo detrás, ¿sabes? Y, mm -hmm. y conseguirlo te va a costar porque hay mucho esfuerzo, y tal. Si yo me focalizo más en intentar ser la mejor versión de mí misma, ¿sabes? Eh, es más fácil. Sí, y no estresarme porque... Para mí el estrés, aparte que te, que te salen arrugas, te pone vieja, te, sabes como de, que te quita como la alegría y sí, tal, sí, sí. Es, es como es malo para ti, es malo para tu organismo. ¿eh? Sí. Yo, sentir, yo prefiero tener menos dinero, ganar menos, estar más tranquila, levantarme cada día con alegría, con tal, y decirme, ¿qué voy a hacer hoy? Tengo esto, tengo lo otro, y eh, disfrutar. ¿Sabes? Más que, que decir, el dinero, la fama, los likes, sí, sí. el... Eh, todo eso creo que te, que te contamina te contamina mucho sabes sí y al final cuando tú eres más contra más reales y más tal la gente más le gusta también sí sí por mira, eso mira. Eh, Marta Ahora cuéntame algo, ¿dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales, tu página web, todo, todo, todo. Vale, pues me podéis encontrar en Quema en Food Culture, en, en Instagram, ¿vale? Que ahí es más o menos ahí donde me podéis escribir, yo contesto todo el mundo, o sea, a lo mejor te un día antes de contestar, depende, ¿sabes? Uh -huh. Pero luego me podéis encontrar ahí, me podéis encontrar en el mail, de mis alumnos siempre me escriben. Eh, todas las dudas que tienen porque los cursos como que, en los cursos es una cosa que me gusta mucho de los online es que no los dejo tirados sino uh -huh. que tú ocupas el curso y me puedes escribir tantas sí. veces como tú quieras para preguntarme las dudas que tengas, animo a la gente que me ve ahora que estáis sí. haciendo un curso, escribidme porque mucha gente no lo hacéis y sí. no aprovecháis esto, ¿sabes? De, de que, porque a veces yo gente le da vergüenza sí. a lo mejor. Enseñarme, sí. oye, mira, he hecho esto y, y enseñarme cómo este nivel, eh, que no, a lo mejor no se siente contento con esa foto o lo que sea. Mm. No, no, a lo mejor tú puedes hacer es decir, oye, mira, eh, en, en la lección tal has dicho esto y no la acabo de entender. ¿Cómo puedo conseguir este resultado? Bueno, no sé qué pero lo escribas, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Creo que ahí. Ahí, y luego me vais a encontrar en las dos webs que tengo, que sea la sí. web del estudio y la web de la academia, que sería KemaFood que Culture, es la web del estudio, y que más food Academy, es la, la web de, de la academia. Y también me puedes encontrar en Stocksy, también eh, que ahí tengo más un montón más de fotos, porque Stocksy al final tengo casi dos casi mil fotos. Ahí. ¡Guau, Marta! Estoy llegando a las 2000 estoy llegando, pero bueno, eh, hay compañeras mías que me encanta como ver a leer, que ya va por siete o ocho mil, no sé cuántas tienen. ¡Guau! Pero claro, ahí también filtro mucho el contenido que subo y tal para vender, porque tampoco todo vende, ¿sabes? Pero no, también está, está bien eh, eh, tener ese, esa parte también, ¿sabes? Voy, también sin presión, voy subiendo, ¿sabes? Sí, voy subiendo. ¿Y tienes algún curso que quieras promocionar para que todo el mundo se entere? ¿Tienes algún curso ahorita que tú digas, mira. Ahora estoy planeando cosas, ¿vale? Porque quiero. Yo, yo antes no hacía cursos de grupo, ¿vale? Cuando éramos dos en el estudio, hacíamos cursos uh -huh. de grupo. Y luego también, claro, cuando vino ya a todo el mundo el mundo pandemia y tal, claro, eh, mi espacio es pequeño, no puedo sí. a la misma cantidad de gente, todo el rollo. Este. Sí, sí, sí. Entonces empecé más con los... Eh, yo tengo como de formación, tengo los online, ¿vale? Que es como para, digamos, un nivel medio bajo, ¿vale? Para que la gente pueda empezar, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay varios cursos y luego están eh, los, los presenciales que hago privados, que eso lo uh -huh. estoy haciendo, por ejemplo, el Julián vino uno de ellos tal. Eh, los hago ya personalizados para la persona que, que lo que quiera esa persona en concreto, ¿sabes? Uh -huh. Ha tenido gente, por ejemplo, bloggers que hacen muchos posts de fotografía de comida, pero son más de para redes. Uh -huh. No saben hacer fotos, pero las tienen que hacer ellas porque no pueden contratar un fotógrafo o no tienen un fotógrafo en plantilla, porque les enseño a hacer las fotos. Sí. Eh, eh, gente que tiene, que tiene su producto, quiere aprender fotos de su producto, o tiene su restaurante y también las quiere hacer. Uh -huh. eh, para cualquier perfil, pero ya va con una, una previa de que ellos me mandan con una lista, de todo lo que quieren hacer y todo lo que quieren aprender y yo me paro incluso con eso, o sea de las horas que sea, ¿sabes? O sea, Y luego las mentorías que las estoy haciendo online también, estoy haciendo mentorías sí, sí. online para la gente que no puede venir a, en presencial y para resolverle las dudas que tengan. Mucha gente sí. las mentorías es muy de temas laborales, sí. ¿sabes? Como... ¿Cómo lo hago el portafolio? ¿Cómo hago para vender más fotos? ¿Cómo hago para conseguir más clientes? ¿Cómo trabajo con clientes? x cosas que tienen también muchos miedos a la hora de trabajar con Clientes, ¿sabes? Eh, porque es eso, nunca has trabajado y entonces alguien que también te dé una, te echa una mano para empezar y también te quite tonterías. Que digo yo, como yo, eh, esos, los que son muy así de tú a tú, son de mm -hmm. eh, esto no, pum, esto no. O sea, <risa> quítate, un barrido, claro, un barrido. esa idea de la cabeza, o sea, como, a, a, a, a, como darles herramientas y darles como inspiración y darles. Eh, Energía también para que digan, oye, mira, no te bloquees aquí porque esto lo puedes hacer así, así, así, no te rayes con esto, ya llegará, intenta hacer estas cosas para conseguir trabajo, sí. eh, eh, les reviso el portafolio, sabes, les, les ayudo todo esto, sabes. Así que, como, no te concurso ahora como que digas estrella que te quiera dar, sino un poco, un poco todo, sabes, de sí. diferentes niveles de formación, porque en principio empecé solo con los. Con los presenciales, uh -huh. porque la gente me lo pedía, la gente empezó a decir, oye, no, es un curso, oye, no, es un curso, oye, no, empecé con los presenciales, luego los online y luego ya con el tiempo fui viendo las necesidades que cada, cada persona tiene necesidad. Sí. Yo hacía los cursos generales y me venía gente que no tenía ni idea con gente que sabía. Sí. Y los mezclaba en el mismo curso y era un poco locura, porque había gente que decía, oh, sí yo hay cosas que ya sé y otra gente no sabía nada. intentarle buscarle en la academia los niveles. Sí. Desde, mira, si empiezas hacemos esto, luego hacemos lo otro y también te consejo a qué curso le puede ir mejor. ¿sabes? Bueno, Marta, muchísimas gracias por esta buena cháchara Me dio gusto volverte a ver. Y bueno, siempre te estoy sí. mirando por ahí, todas tus fotos. No, estoy contenta porque tú, desde los años que... hace como cuatro años que hemos dicho que viniste. Sí, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Tú 2018 me dijiste? 2018. Sí, hace cuatro años te has evolucionado un montón también con tu trabajo. O sea, si le sí. estás hablando a la gente que ha venido... Porque claro, yo llevo dando cursos también unos seis, siete años. Sí, sí, sí. Y he visto cómo evoluciona la gente y sí. estoy súper contenta de personas como tú, como Julián, sí, como sí. otra gente que ha venido al curso, ¿sabes? Que, que estoy súper contenta que podáis ir haciendo, o sea, tú ya, tú te dedicas solo a esto ahora, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí solo a esto. Y hay gente que me ha escrito y me ha dicho, hecho tu curso y, y ahora en menos de un año ya me estoy dedicando a esto, ¿sabes? Y yo, ya", eh, o sea, me, o sea, me, me llena el, el alma, ¿sabes? Sí. Yo también, claro, ahora todo el mundo es muy un contrato, ¿no? Que te sí sí, sí, sí. te contrates, aquí, te contrates allá y, es, y yo creo que es muy importante que, que la gente pueda también hacer eso, porque no todos estamos hechos para que nos contraten, uh -huh. que estar en una agencia o estar en un tal. Yo no estoy hecha para eso. Uh -huh. ya cuenta con los años que no estoy hecha para eso. Y necesito como mi camino, mi tranquilidad, mis mi ritmo y tal. Entonces, intentar poder ayudar a otra gente que haga lo mismo, ¿sabes? Eso me llena un montón. ¿Sabes qué? Creo que es lo que más más más me llena ¿sabes? Intentar sí, sí. ayudar a los demás, ¿sabes? Para que ellos también puedan hacer lo mismo, porque yo siempre digo lo que yo quiero para mí, lo quiero para el resto. Eso es no, no me Cuando vienes aquí, tú, o sea, tú vienes al curso y no me escondo nada. no es como, te cuento foto, <risa> ¿sabes? Lo bueno lo malo, ¿sabes? No me lo guardo nada para mí, ¿sabes? Y, y al final creo que es muy bueno dar. Dar sí, sí. y es que, y es que ¿qué, ¿qué vas a hacer si no? Es que, ¿para qué? Para aprovecharte <risa> para aprovecharte de la gente o para para qué es como no sé yo soy muy de energías y cosas así como que fluya y sí. como con si energía luego llega buena energía sabes sí eh, y eso creo que, que vamos voy por ahí voy a intentar que si yo estoy contenta, las demás también lo consigan ¿sabes? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Marta, Mauri. <risa> <risa> bueno, ya saben, sigan a Marta en sus redes sociales. Voy a dejar toda la información en el capítulo acá, en la cajita de descripción. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Quien conduce para ustedes, Jessica Duque. En la producción, Mónica Correa. Recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y también puedes ver este episodio en mi canal en YouTube, www.youtube.com. Hasta el próximo.